Hola, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de las segundas jornadas de orientación y acción tutorial. En primer lugar, agradecerles eh, su asistencia y particularmente pues, a los invitados de este conversatorio que lleva por título y después de la universidad que, en este caso, vamos a escuchar con la voz de los estudiantes que han egresado de, de nuestra Universidad de La Laguna y que me acompañan presencialmente y yendo de, de, la, de mi izquierda hacia adelante, estará don Alberto Hernández González, eh, doña Elia Esteves Noda, don Jorge Rey Medina, doña Anabel Betencur Aguilar, don Náquens Núñez Martín y al otro lado, en la pantalla, pues nos acompañan... Perdón, nos acompañan tres... Tres egresados y egresadas que, bueno, eh, por motivos de laborales, se encuentran fuera de la isla de Tenerife. Tenemos a doña Lidia Cerdeña García, a don Luis García Morales y a doña María Volta Hidalgo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Me consta el esfuerzo que han hecho. Algunos incluso acaban de aterrizar en la isla. ...y bueno sé eh, lo que supone pues, intentar hacer un hueco, sobre todo para compartir esta tarde con nosotros... ...sus voces, sus experiencias, sus vivencias, que son además una parte muy enriquecedora... ...para toda la comunidad universitaria y a todas aquellas personas que estamos implicadas... ...en, en la orientación y la, y la acción tutorial. Mm, me acompaña también eh, la profesora María Inmaculada Fernández Esteva, ...con la que vamos a conducir esta mesa... Es un conversatorio y como tal, lo que vamos a, a cómo vamos a funcionar, vamos a intentar eh, ir lanzando un interrogante, un, una cuestión, un planteamiento, para que cada uno de, de los intervinientes, pues, nos hagan llegar su, su, su opinión, su comentario, su reflexión. Sí les voy a pedir que en la primera intervención eh, se presente nuevamente con su nombre, eh, el año en que han finalizado la titulación, eh, si tienen estudios de posgrado, sería interesante, sobre todo para que la audiencia pues, se sitúe ¿no? en, en ustedes. ¿De acuerdo? Y, bueno, mm, a, al finalizar, eh, dedicaremos también un, un espacio de tiempo para que eh, el auditorio, cualquiera de los compañeros que nos están escuchando, pues eh, les puedan dirigir las preguntas, dudas, ...o curiosidades eh, que les aborden a lo largo de esta sesión. Mm, a las compañeras que están virtualmente, pues pedirles que mantengan el micro apagado... ...y cuando soliciten pedir la palabra, levantan la mano e intentar yo eh, irles dando paso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a, a comenzar. Recientemente, julio 2022, una noticia en un medio de comunicación, eh, en este caso nacional... El país comenta eh, una encuesta realizada por la Fundación eh, Universidad Empresa, una institución que es privada, sin ánimo de lucro, que lleva más de 40 años trabajando por los intereses comunes de la universidad y de la empresa. Y en los resultados que publica de cara a la sociedad, indica que el 81% de los bachilleres escogen la carrera universitaria por las salidas laborales. Además, 6 de cada diez, manifiestan no estar preparados profesionalmente al salir de la universidad. Un 70% de los universitarios juzgan que los contenidos que se dan no están adaptados a las necesidades que les piden las empresas contratadoras. Opinan que, bueno, en general no se les forma en las competencias que luego las empresas les van a valorar en los perfiles de graduados, por ejemplo, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, la creatividad o la innovación. Y además, en estos resultados, ellos comentan que es recíproco, recíproco perdón, que también las compañías contratadoras eh, tienen esta, esta visión. Bueno, estos son los resultados de la Fundación Universidad Empresa. Y bueno, por otro lado, sabemos que el proyecto de ley orgánica del sistema universitario... ...busca salida a estos problemas de desajuste, que no es solo español y que, y que se incrementa en un mundo cada vez más complejo. En este contexto, a la universidad se le pide que sea más competencial, ya que el mercado laboral necesita otros perfiles. La transformación al espacio europeo de educación superior ha hecho que se incorporen, por ejemplo, en los planes de estudios... ...la realización obligatoria de prácticas en empresas con lo que se incrementa la formación práctica. Además, empieza a actualizar en sus metodologías docentes, con cursos masivos a distancia, con campos de entrenamiento, cursos de iniciación, que demuestran que hay fórmulas para adaptarse. Algunas voces, contrarias a, a, a este sentir, comentan que, si realmente estamos, seguimos igual, es decir, la, la universidad está preparando graduadas y graduados, pero los resultados que le llegan a las empresas son estos que se manifiestan en, en, la, en esta investigación, algo estamos haciendo mal. Queremos, dicen algunos, que estudiantes de cuatro años, pues tengan competencias básicas y, y, y en un año y fracasen, ¿no? Bueno, esto es una, es una postura, ¿no? es una visión. Eh, incluso hay quien se replantea si es necesario volver al 4 más 1. Estos son posicionamientos ¿no? que podemos compartir o no. Lo cierto es que las universidades tenemos, tenemos muchas capacidades y variedad de disciplinas. Quizás lo que nos falte es superar resistencias que, tienen, que tenemos para, para adaptarnos. Ante esta realidad compleja... Es cambiante, interrelacionada. Nosotros queremos conocer, y este es el objetivo de este conversatorio, de primera mano las experiencias de nuestros egresados y egresadas en esa etapa de transición al mundo laboral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues planteando las preguntas tal como les indiqué y ustedes me van solicitando de forma libre, ¿eh? aleatoria, eh, intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, eh, voy a lanzar ya la primera pregunta. ¿Mm? ¿Cómo valoras la formación que has recibido en la Universidad de La Laguna para insertarte en el mundo laboral? También me valdría decir, ¿las competencias que adquiriste eh, en tu formación universitaria se correspondían con lo que el mercado laboral te estaba demandando? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, pues ahí lo dejo. Vale, ha pedido la palabra María Volta. Va, se la cedemos. Adelante, María. Gracias. Eh, ¿Hago también la presentación o...? ¿Perdón? Si me presento también o no hace falta. Sí, por favor, María. Uh, bueno, me llamo María y me gradué el año pasado de, de grado de maestra de educación infantil y actualmente estoy trabajando como maestra en una escuela internacional en Copenhague, en Dinamarca. Y... Eh, y no tengo ningún estudio de posgrado, no me ha dado tiempo, pero estoy en ello. Y respecto a la formación, pues la verdad que al menos en mi, en mi grado la veo muy... las competencias que me fueron muy limitadas porque al menos, o sea, lo que me, como que solo tenían dos opciones, que era o bien el, ir a una escuela privada y hacerlo muy bien y que te contratas en la privada, o estar varios años estudiando, pues sacarte las oposiciones que, que tampoco te formaba mucho para eso, porque todo el, o sea, todas mis compañeras que están yendo por ese camino tienen que pagarse, o sea, están costándose por su cuenta una escuela de formación de especializada en oposiciones. Y yo lo que eché en falta es que me dieran más opciones, que al final las encontré por mi cuenta, como es ser profesora en el extranjero, colaborar con empresas, eh, que, o sea, empresas que no como profesora sino como, o sea, como asesor de pedagogía y tal, eh, también estoy investigando un poco por mi cuenta o sea que hay um, o sea, desde, mi, desde mi punto de vista las competencias que me dieron eran muy limitantes y muy reducidas para el abanico que al final he descubierto que puedo que tengo, que tengo acceso Muy bien interesante ¿Alguien más? A ver de aquí, de la mesa Venga, Nackens, adelante eh, me... Así ah, está bien, me oye. Sí. Eh, me llamo Naka, soy licenciado en biología, no recuerdo bien el año, creo que 2011, 2012, sí, gracias, Gido. <ríe> eh, ahora mismo soy profesor de secundaria de biología. Evidentemente, biología no me preparó para esto, no me, no me dio capacidades, después hice el máster de biotecnología y máster de profesorado. El máster de profesorado no te capacita para dar clase en, en un colegio básicamente porque te lo dan profesores de universidad y cuando la realidad es completamente la realidad es completamente diferente en cuanto a la licenciatura en general creo que tenemos una parte muy buena tenemos mucho contenido teórico somos muy buenos en eso de hecho incluso en quinto de carrera nos venían a buscar laboratorios de fuera y demás pero nos falta ese puntito de llevarlo a la, a la, a la realidad ¿no? nos falta ese punto de de, de poder el cómo es lo complicado porque, claro, el profesor de bioquímica enseña bioquímica y además tiene que enseñar otras muchas cosas aparte de bioquímica y eso es lo complicado Interesante Sí, Jorge ¿Se me escucha? sí Acércale por fa ahí. Vale eh, yo soy Jorge, eh, estudié Ciencias Ambientales aquí también, eh, acabé en 2018 y luego hice el Máster en Biodiversidad Terrestre y Conservación en Islas. Y este verano acabé también el Máster en Formación del Profesorado. Y acompañando un poco lo que comentó el compañero antes, que también es una, o sea, una carrera muy parecida, pero el problema yo creo que eh, desde el punto de vista de mi carrera en sí, como se da mucho contenido de biología o de química, al final no sabemos tanta teoría como un biólogo ni como un químico. Entonces, eh, en, en nuestra situación tendremos que especializarnos al final con un máster para dirigirnos hacia pues, el mundo más de la biología o de la química y en, en otro supuesto, pues, el, el del profesorado. Pero eh, no estamos tan preparados como a lo mejor otras especialidades más, más concretas y enfocadas. ¿Alguien más que quiere intervenir? Elia. ¿Se me escucha? Yo soy Elia, graduada en Bellas Artes, terminé en 2019 y luego tengo también el máster de profesorado. Y en mi caso, pues al igual que a los compañeros, o sea, en cuanto al contenido teórico, o el contenido práctico de lo que puede ser Bellas Artes, eh, sí que es bastante amplio el abanico, pero luego no el problema es que no se enfoca a la realidad laboral. O sea, eh, en cuanto a presentar un proyecto, presentar un presupuesto, que es un poco como las salidas más amplias que puede tener mi grado, eh, que sería la emprendeduría, eh, solo puedes acceder a esa formación a través de lo de de los cursos que puede tener la UL o a través de, de tu propia cuenta y en cuanto al máster coincido con ellos que se centra mucho en la forma de, de lo que sería enseñar pero luego no te no te da las capacidades para enfrentarte a un aula en cuanto a situaciones de aprendizaje en cuanto al currículum requiere o sea que sería lo más básico por lo menos en, el, en la especialidad de, de dibujo uh -huh. Y le damos la palabra a Lidia. Adelante. Mi nombre es Lidia. Eh, terminé mis estudios de pedagogía en 2010. Y luego pude um, finalizar el máster de intervención psicopedagógica en contextos de educación formal y no formal. Y actualmente estoy trabajando de técnico de empleo eh, como, y también como orientadora intermediadora laboral en Cáritas de Sanas de Canarias. Justamente en lo que, en lo que me especialicé. Porque como comentaban las compañeras, lo que es la carrera en sí... Bastante te contenido teórico, pero no, no, me, no me había especializado en, en esta materia que, que tanto me apasiona. ¿no? Entonces, gracias al máster pude realizar, pues, digamos, un itinerario más especializado y en el cual luego tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en una empresa y, y poner en, en práctica, nunca mejor dicho, eh, lo que había aprendido. Y afortunadamente estoy trabajando en lo que siempre quise, la ¿no, verdad. Uh -huh. Y bueno, quería un poquito comentar la experiencia. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Quién queda? Vamos. ¿Alberto? Adelante. Hola, eh, ¿qué tal? Soy Alberto, eh, yo hice ingeniería mecánica eh, del 2011 a 2015 y luego prácticamente me vi obligado a hacer el grado en, en Máster en Ingeniería Industrial, que me abrió bastantes puertas, la verdad, eh, pero desde el punto de vista de la ingeniería es como que nos vemos obligados prácticamente ¿no? a hacer este máster si realmente quieres tener un, un amplio abanico de posibilidades. Y bueno, por supuesto el tema del inglés. Bueno, eh, tuve que... Bueno, tuve no. Quise salir fuera, eh, me saqué el inglés y ahí fue cuando ya así que me salieron bastantes oportunidades. Y, y ahí una empresa me contrató y me ofreció hacer un máster con ellos. Y cosa que acepté. No quería hacer otro máster, pero bueno, lo acepté. Y la verdad es que me di cuenta en ese momento, cuando estaba haciéndolo con ellos, que, que estaba bastante contento con la formación que había tenido. Porque al principio pensaba que no, pensaba que salía sin conocimientos prácticamente, eh, incluso un poco de sensación de decir, yo voy a ser profesional. No lo no, no sabía, ¿no? Y después me di cuenta que realmente el objetivo de, de, la, de la universidad es más bien darte herramientas, ¿no? No tanto especializarte en, el trabajo que, en tu trabajo ideal, ¿no? Salir y ya saber cómo hacerlo. Si no tenías herramientas para ser capaces de llegar a ser un profesional en ese campo que tú quieras coger, ¿no? Eh, y, y yo, por ejemplo, lo, pongo el ejemplo de Grylls, ¿no? Lo del último superviviente. A mí me encanta verlo. Y, y claro, yo pienso en él en sus primeras etapas, ¿no? Que ahora es, un, una, es una maravilla el tío, ¿no? Pero al principio tuvo que, que, que aprender, como todos, ¿no? Pero él se encontró ahí con, con las herramientas y con los conocimientos. O sea, que yo creo que al principio es, es lo que nos falta ver, ¿no? Ese punto. Bueno, así que. Muy bien. Muchísimas gracias. Eh, Anabel, oh, le damos la palabra a Anabel y luego tú, Luis. ¿Te parece bien? Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Anabel Betancur Aguilar. Soy graduada en Pedagogía y después hice el Máster en Educación Digital. Y actualmente me encuentro con un contrato FPU del Ministerio en el Departamento de Didática e Investigación Educativa. Eh, ante la pregunta de cómo valoras ¿no? la formación recibida en la universidad para insertarse en ese mundo laboral. Bueno, en mi caso, el mundo laboral como tal, el que conozco es la, la vía de acceso a la universidad. Así que tiene sentido que diga que evidentemente la formación inicial está muy relacionada con lo que ahora mismo realizo. ¿Mm? Así que, bueno, eh, en mi caso en pedagogía sí que creo... Que la formación inicial de esa titulación me dio las bases fundamentales para poder realizar ahora el doctorado en educación, así que creo que todo lo que di en las asignaturas me sirvió para ahora eh, tener también una visión genérica y especializarme ahora en la vía de tecnología educativa. Eh, entiendo la formación en una titulación universitaria como una formación inicial, Así que fue la, la posterior máster y todo lo que he realizado a, a raíz de ahí lo que me ha llevado a tener poco a poco mayor apertura ¿no? y mayor conocimiento de, del ámbito en el que me muevo. Sin embargo, también, como comentas, ¿qué vías eh, podrían, esas competencias, ¿no? si tienen sentido o no, con respecto a lo que ahora realizo? Eh, sí que he echado en falta un poquito más de conocimiento con respecto a métodos, análisis de datos, etcétera, Porque en la, en la, en la etapa de grado, la formación pues, tiene sentido en el contexto de grado, pero para quienes realizan el doctorado, ahí se, yo he percibido como una especie de ruptura ¿no? entre el nivel y grado que me piden eh, en la titulación de grado, la formación inicial a la que ahora he tenido que... ...que desarrollar y, y, y el doctorado me ha requerido. Entonces, bueno, en, ese, en mi caso, en el máster, eso no me lo permitió, no me lo dio. Y sí que he tenido que eh, realizar esa formación de forma autoformación... ...para poder llegar a esa, a esa cuestión y a ese nivel. ¿no? Muy bien, muy bien, interesante. Tu turno, Luis. Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Luis, eh, soy enfermero, terminé en 2020 y bueno, actualmente me encuentro trabajando en el extranjero. Estoy de acuerdo con la compañera que... se podría decir que la universidad es una formación inicial, o con el compañero que dijo que es una herramienta, y después, pues, el mundo es amplio y las posibilidades son infinitas. En mi caso particular, que es el que más o menos conozco, aunque yo tengo mala memoria y me voy olvidando de las cosas que pasan recientemente, pero, pero sí que podría decir que, que nosotros tenemos suerte porque tenemos prácticas desde el primer año, hasta el último y tenemos muchas, muchas horas de prácticas a nivel, dentro de lo que es la realidad enfermera, que quizás sí que sale un poquito de la teoría que damos durante los cuatro años, es decir, hay muchas cosas que damos que quizás no estén del todo actualizadas o vinculadas con la realidad de, de un hospital o de un centro de salud, o una residencia, que más o menos, tanto por cuestiones personales, eh, directas o indirectas, eh, todos conocemos cómo es ser paciente o tener una persona que es paciente. Así que en ese sentido, la universidad nosotros como enfermeros cuando nos sueltan en el hospital o en un centro de salud, sí que tenemos la suerte de, de, de, de conocer eh, cómo es el mundo. Más allá de eso, eh, pues tenemos la suerte de contar con actividades como esta eh, a lo largo de, de la universidad que nos, que nos presenta porque eh, nos propone otras opciones, más allá de, de, de trabajar en, en, lo, en lo que todo el mundo entiende que es un enfermero, porque realmente hay muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones, que bueno, igual no en el espacio para comentarlas, pero sí que sí que existen traba, siendo enfermero y trabajando en otro ámbito. Muy bien. Muchísimas gracias, muy interesante lo que nos han comentado, perfiles muy variados. Y la siguiente pregunta eh, está relacionada además con lo que acaba de comentar el compañero Luis. Bueno, de, con la incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior, eh, la realización de prácticas externas eh, es obligatorio dentro de, de los títulos. ¿no? Entonces, la pregunta eh, va por ahí. ¿Consideran ustedes que los programas de prácticas realizados en su formación universitaria ¿Cubrieron las demandas básicas, por ejemplo, para conseguir el empleo? ¿O en qué medida ¿no? consideran ustedes que esas prácticas que pudieron hacer a lo largo de su formación, pues, eh, ha ayudado o ha colaborado o les ha resultado deficitaria? Por ahí va la pregunta, ¿vale? Luis creo que ya un poco la ha respondido, ¿verdad, Luis? Y quien quiera a continuación, pues... Teniendo en cuenta además que hay graduados y licenciados, ¿no? Que ahí también se va a notar una diferencia, pues sería interesante conocer lo que ustedes opinen. Adelante, Alberto. Hola. Eh, la verdad es que me, me, me dieron un poco de cero ¿no? escuchar lo que dijo Luis, porque en mi año, en 2015, eh, a lo mejor en, otra, en otras carreras pasó lo mismo, pero en ingeniería especialmente... Hubo muchísimos problemas con el tema de, de, las, de, la, bueno, de las empresas que habían disponibles e ¿no? incluso con lo del tema de los proyectos finales también. Eh, y tuvimos que vernos obligados a reducirlo a un mes. O sea, nosotros tuvimos, tuvimos prácticas de un mes y me pareció súper, súper poco para algo tan, tan interesante. A mí me parecieron súper, una experiencia genial. Entonces, claro, escucharle a él que, que estuvo los cuatro años prácticamente haciendo prácticas, no, me parece idílico. Y una de las cosas que hay, una de las preguntas que tienen eh, que nos habías pasado, que, que me parece que, que iba a comentar esto, el tema de las prácticas, ¿no? que me parece una de las cosas mmm, más importantes que hay y que yo incluso ampliaría un poco más. ¿no? Eh, por lo menos en ingeniería, eh, nosotros tenemos la, la oferta de, de, de empresas de locales normalmente. ¿no? Entonces yo iría un poquito más allá. Sé que las relaciones son un poco complicadas a veces, ¿no? incluso para buscar o, o para la movilidad de los alumnos y las alumnas, pero creo que ampliar un poquito el rango, incluso ir a, a España entera y si se puede, incluso a, a Europa, eso sería espectacular, porque creo que es una oportunidad súper buena para nosotros, eh, porque se están formando, pero al mismo tiempo, quizás, si les gusta, tienes la oportunidad de mantenerte ahí. O sea, es, una, es una apertura que tienes ahí bastante bonita. Uh -huh. Son las cosas. Uh -huh. Gracias. Adelante, Elia. Creo que está la compañía Ay, por perdón. María, perdóname, María. No no escuché. Adelante. No, no, pasa. Es que está justo ligado a esto. O sea, sí, creo que soy la, la que se ha graduado más recientemente. Y si sirve de consuelo, hay un programa ya de prácticas europeas. De hecho, yo mi trabajo actual lo tengo gracias a ellos. O sea, hice, me gradué en, en julio y en septiembre vine a ser... Eh, prácticas al, donde estoy trabajando actualmente o sea que estar está pero yo como comentario sí que diría que está muy al menos en mi facultad está muy mal eh, distribuido en el sentido de que casi nadie sabe que existen de hecho cuando o sea, la solicité, me acuerdo que me decían, es una de las pocas personas de mi facultad y eso es mi facultad la que tiene mayor cantidad de alumnado de, de la universidad pero es una de las pocas personas que, se va, que va a hacer este programa y, y está. no es ideal, porque sí que es verdad que también es otra contra. Que el tema económico está muy mal organizado en el sentido de que yo hice las prácticas de septiembre a diciembre y la beca me llegó en febrero. Entonces yo porque tuve la suerte de que me lo pude permitir, ¿no? pero sí que es verdad que existen. Tan, puede que no estén estructuradas de la mejor forma <risa> posible con el tema, sobre todo el tema económico. Pero es que no sé si es que tiene que buscar un mejor equipo pues, de redes sociales o no sé, pero es que la gente no sabe de ellos y hay muchísimos programas con los cuales te puedes ir de la Unión Europea que la universidad tampoco informa. Y esto sí, yo, o sea, porque luego yo buscaba, siempre quería trabajar fuera, entonces yo sí que busqué mucho sobre este tema y encontré que haya, hay un montón de oportunidades y que incluso están mucho mejor eh, de las que ofrece la universidad, pero es que ni siquiera. O yo entiendo que la universidad no puede, no, tiene la, o sea, no, no puede abarcar tanto, pero más que sea que nos informen o que comuniquen este tipo de cosas, ¿no? o sea, que no tenga que ir cada persona por su cuenta buscando... O sea, porque yo tuve, tenía compañeras de otros años que me pedían por favor que se si les podía explicar cómo iba esto y más, porque por parte de la universidad no... No, no sabía nada. Muy bien, María. Y una pregunta, curiosidad. ¿Y cómo conociste o cómo, cómo llegaste tú a esa convocatoria del eh, programa externo? Yo me fui al... O sea, yo hice un Erasmus... Bueno, Erasmus práctica se llama el programa. Claro. Erasmus internship. Yo hice un Erasmus estudios y... Eh, con el... Quien, o sea, no sé cómo se llama el cargo, pero quien se encarga de todo el tema de Erasmus de mi facultad. Eh, cuando fui a hablar con él y tal, pues me dijo, en la, fui a un par de charlas y comentó, dice, a ver, estas prácticas de estudios están bien, pero lo que les recomiendo es que hagan eh, Erasmus prácticas porque tienen la posibilidad de que luego les contraten. E incluso nos dijo, rollo, cosas a tener en cuenta, eh, de, por ejemplo, eh, buscar eh, centros que no suelen centro, ya que soy profesora de centro educativo o empresas que no suelen tener gente de prácticas porque así como están más abiertos a contratarte después y ese tipo de cosas, pero fui yo <ríe> yendo por muy profundamente porque era mi, mi objetivo el conseguir trabajar fuera y fue todo por, por mi cuenta, o sea, de hecho en, hubo sí, un, un de, compañeras de clase que me pidieron que hicieran, les diera una charla sobre todas las posibilidades que hay de trabajar fuera eh, que ofrece la Unión Europea y algunas que ofrece la universidad. Uh -huh. Pero no, no, la, gente, o sea, no, la gente no sabe, pero es que en la, la universidad tampoco sabe muchas veces. Sí, bueno, el programa Erasmus realmente tiene esa, esas dos vertientes, eh, el de estudios y el de práctica sí. Quizás a lo, faltaría más difundirlo, ¿no? Quizás eh, ese, ese sí, y, modelo. Y fomentarlo también, porque tengo, es que mi, en mi facultad me acuerdo que en mi año de, solo fueron... O sea, no éramos prácticas, éramos estudios. Fueron 40 personas uh -huh. y soportaron más de 200 plazas. Sí, muy bien, muy bien. Uh -huh. Muchísimas gracias. Nos ha aportado mucho esto, sí. Eh, Elia, ¿tú habías pedido turno? Adelante. Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, coincido con el compañero Alberto en cuanto a la formación en las prácticas externas dentro de, de lo que sería la isla de Tenerife. Que sí que también me costó en mi promoción eh, que hubiesen suficientes empresas para suplir las prácticas de todos. Eh, con lo cual, la idea que acaba de aportar de que a lo mejor llevarlo a toda España pues, eh, o al resto de las islas pues sería una gran ayuda. Y en mi caso sí que fueron fundamentales tanto las prácticas que tuve la suerte de realizarlas en un taller de grabado aquí en Santa Cruz y que gracias a ellas pude luego eh, conectar con un taller en Bélgica de grabado eh, donde hice las prácticas externas y también me quedé un, un tiempito trabajando eh, y precisamente por eso creo que son tan necesarias porque nos conectan con lo que tanto demandamos que es la inserción laboral o sí. esa conexión con la realidad. Uh -huh. Muy bien. Bueno, ha eh, pedido de turno Lidia. Adelante. También coincido con la compañera, para mí las prácticas eh, después de terminar eh, el máster pues fue bastante eh, útil y bastante enriquecedor porque directamente está relacionado con lo que actualmente estoy desarrollando ¿no? como, como orientadora laboral e intermediadora, con lo cual para mí fue muy positivo. Eh, porque pude adquirir las competencias, las habilidades y demás para poder luego desarrollar el, el, las funciones las, propias, las tareas propias del puesto. ¿no? Además que luego me he seguido especializando en ello, pero para mí fue oh, eh, clave, la verdad. Y afortunadamente, pues, lo voy a mencionar, me, eh, tuve la, la oportunidad de realizar las prácticas con David, con David López que está por ahí presente. Y uh -huh. la verdad que fue un regalo poder hacer prácticas con él y pues la verdad que fue muy positivo. Muy bien. Adelante eh, Para mí las prácticas me parecen súper importantes porque nos colocan en, o sea, yo creo que nos contratan por lo que podemos resolver, no por lo que podemos saber. O sea, las empresas quieren que resolvamos sus problemas, dependiendo de cada empresa. no, Un ingeniero no va a resolver lo mismo que una pedagoga, pero yo creo que, eh, y entonces las prácticas es cuando nos colocan en esa posición de eh, tienes que resolver esto. Y entonces, con todo lo que sabes, ¿cómo lo resuelves? Eh, eso lo, lo viví como en las prácticas de los dos máster que me parece coincido totalmente, me parecen súper importantes. Pero ahora que estoy en el otro lado, es decir, yo recibo ahora estudiantes de máster de, de secundaria, también entiendo que las empresas esto eh, les cueste, porque uh -huh. es tiempo suyo, es decir, el tiempo que yo le dedico a la formación de, otro, de otra persona, no se lo estoy dedicando a mis alumnos. Entonces... Mi, mi colegio bien gracias pero <risa> entonces eso en secundaria las empresas también tienen que tener un poquito de no sé no sé si son remuneradas si ellas reciben algún tipo de compensación o algo así que me imagino que algo así pero es un poco más complicado supongo eh, vale adelante bueno eh... Creo sinceramente que la formación en la práctica es fundamental para el desarrollo integral, ¿no? Uh -huh. eh, forma parte de la formación inicial. Y creo que en el caso de, de pedagogía las prácticas solo son en el último año. Creo que es fundamental que haya más relación con la práctica, porque de lo contrario solo tenemos una visión sesgada de la realidad, ¿no? de lo que estamos estudiando. Y se puede compensar a través de, de voluntariado, de, de ganas de, de saber de, de la realidad, pero creo que también la universidad debe de apoyar e incentivar ese tipo de prácticas que favorezca el conocimiento de lo, de lo que sucede diariamente, no solamente en el sistema escolar, sino también entendiendo el, el ámbito educativo de una forma también más genérica, ¿no? más abierta. Y creo también que que existe, y bueno, lo comentaban ya, creo que existe un desconocimiento amplio de, del el posterior. Una vez que obtengo el grado, una vez que obtengo una titulación, cuáles son las vías laborales a las que puedo acercarme. En el caso de pedagogía, desde mi punto de vista, es muy llamativo. Creo que o las bien las posibilidades laborales son pocas o, o son limitadas o se desconocen. Me pasa continuamente cuando tengo la venia y accedo a, a, al alumnado, muchos desconocen que existe la vía doctoral como tal, desconocen que hay en contratos predoctorales que permiten y pueden seguir eh, aprendiendo y formándose dentro de la universidad. ¿no? Creo que, que la universidad debemos de, de acercar y hacer rular esa información para que el alumnado también tenga vías y alternativas con las cuales poder interesarse y poder especializarse en aquello que considere mejor. Y en ese sentido eh, es fundamental las acciones, por ejemplo, de, del POAT o los talleres y jornadas que se celebran como este en el que acerquen esa información al alumnado y el alumnado también pueda eh, disponer y, a, y así buscar e informarse por su cuenta también. Genial, muy bien. Eh, Jorge. Vale, eh, contando un poco mi experiencia con, en lo relacionado con las prácticas, eh, tengo que destacar que yo salí de la segunda promoción del grado en Ciencias Ambientales, cuya primera promoción tenía muy pocos alumnos. Y por lo tanto, eh, el nicho laboral de, de esa carrera aquí en Canarias, pues, estaba vacío prácticamente. Entonces, muchos compañeros míos que se hicieron prácticas en empresas privadas, pues, consiguieron un contrato posterior y se quedaron trabajando en, en esas empresas. Eh, yo, por el contrario, eh, realicé las prácticas en una institución pública, el Oceanográfico de Canarias, y... Por lo tanto, o sea, obviamente no, no, no, no me quedé ahí trabajando, pero eh, yo creo que, eh, sobre todo la, eh, en carreras como ciencias ambientales o biología, seguramente también, química, pues la, las prácticas en, en empresas nos, nos acercan mucho más a, esa, a esas cuestiones o problemas que tendremos que eh, solucionar en, en el futuro laboral. Y, y son totalmente necesarias y yo incluso que, pues, eh, recomendaría alargar, o sea, de alguna forma, los planes de estudio, pues, alargar los tiempos de empresas, incluso eh, colocar dos tiempos de, para, para variar las empresas, porque en, en estas carreras, eh, una, por lo menos en ciencias ambientales, por ejemplo, eh, como la, el abanico es tan amplio, una empresa puede ser totalmente diferente a otra, ...y lo que nos pidan eh, totalmente diferente... ...entonces yo creo que la diversidad... Eh, ...y el tiempo de las prácticas debería aumentarse. Genial, muy interesante, muy bien. Bueno, mmm, enlazándolo con, el, con este tema... Eh, ...estamos de acuerdo, por lo tanto, que la formación práctica... ¿no? ...quizás es lo que fortalece, ¿no? lo que te prepara... ...quizás para enfrentarte más a esa realidad, el mercado laboral... sí y eh, yo ahora revierto la, la pregunta, las competencias que te pidió el mercado laboral o al puesto de trabajo al que accediste, eh, ¿estabas preparado o las trabajamos a lo largo de la formación? ¿O qué hiciste para intentar cubrirla? Y sobre todo, ¿estás de acuerdo que aunque esas son necesarias, esas competencias que te están pidiendo en ese puesto de, de trabajo? ¿no? Eh, ¿Se entiende la pregunta? ¿Vale? ¿Quién quiere intervenir? En, adelante. Eh, eh, nosotros necesitamos, yo creo que todas las profesiones necesitan unas competencias como transversales. Por ejemplo, yo no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero hablar con otra persona en, en entorno laboral no es fácil. O sea, no es fácil entenderte con una persona en un entorno laboral. Tú has tenido relaciones sociales, te has llevado bien con amigos, tienes unas conversaciones. Pero cuando te sientas a trabajar y necesitas escuchar lo que te está diciendo la otra persona, porque tu trabajo depende de eso, eso a mí me resultó complicado. O sea, eso es complicadísimo. Claro, ahora viene la pregunta cómo lo arreglamos, ¿no? No lo sé. <risa> claro, el profesor de bioquímica da bioquímica y tiene que trabajar de alguna forma transversal ...esas eh, destrezas. Esto ha quedado de currículum de, ¿no? de la consejería. Ya está. Claro. <ríe> no. Vale. Eh, no sé. eh, bueno, esa es la competencia de trabajo en equipo. La hemos trabajado, nos consideramos preparados para saber trabajar en equipo... ...o afrontar conflictos en un equipo, porque los conflictos existen... ...y se tienen que dar, y es una realidad, y no pasa nada. Pero sabemos afrontarlo, se sintieron preparados para eso... ¿O cómo lo vivieron, no? Porque, a ver, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo, lo, cómo viviste esa transición, no? Eh, tan, pues eso, cambiante, ¿no? Elia, adelante. Eh, yo ahora mismo, eh, mi trabajo, o sea, soy autónoma y mi trabajo consiste en presentar proyectos y en realizar talleres y otro tipo de actividades. Trabajo tanto con una asociación, como con un grupo de compañeras que realizamos pues, murales o proyectos artísticos. El caso de, de mi carrera, de la de las competencias, lo que nos estás preguntando, pues no, no te prepara, no te prepara en, en cómo tienes que formarte, o sea, qué procesos tienes que hacer para ser autónoma, para presentar pues, una declaración, o sea, creo que esa formación incluso debería de estar anterior a la carrera, ¿no? que yo creo que esto ya es algo como ciudadano, que debería de estar e incluso en el currículum de, de la ESO o bachillerato, ...pues tanto como hacer una declaración de la renta... ...o cualquier eh, formación básica... ...que puede tener un asesor laboral. Muy bien. muy bien ¿Quién más quiere intervenir en esta...? Sí, Jorge. A ver, yo creo que... Eh, ...la carrera o los estudios en sí... Eh, ...o desde mi punto de vista, ¿no? Eh, sí que te preparan algo las competencias... ...pues eso, lo que estábamos hablando... ...de trabajar en equipo... Eh, realizar proyectos y presentarlos. Eh, algunas de esas competencias, yo creo que de forma básica sí te las preparan, pero claro, eh, al final, pues los estudios universitarios son lo que son, o sea, no men menospreciándolos, sino que no pueden abarcar much mucho más. Y, y al final, pues también cuando empezamos en el mundo laboral, también eh, pues, la carrera laboral. Eh, poco a poco, pues nos va, vamos adquiriendo más esas competencias, mejorándolas. Y yo, por ejemplo, desde mi, desde mi punto de vista y mi experiencia, pues eh, ahora trabajando, llevo eh, tres meses en un nuevo puesto, en Turismo de Tenerife, y, y me estoy enfrentando a situaciones que al principio, en, en agosto cuando empecé, eh, me chocaban y me sentía. Como eh, que no, no era mi, mi sitio, mi lugar, pero ya como que las voy solventando con más fluidez, con más confianza. Y yo creo que al final es eso, que eh, pues las experiencias que vayamos ganando al final nos van a ir haciendo crecer como, como personas y como trabajadores y complementando la formación académica. Estupendo. Muy bien, Jorge. María. Eh, sí, eh, mi, en, al menos en mi carrera todos los aspectos estos de trabajo en equipo y demás, pues sí que los trabajé muchísimo, pero yo lo que sí que echarían falta sería que de hecho la, la asignatura existe en la formación profesional que es una asignatura no me, no me acuerdo ahora el nombre, pero sí sé que, sé que hay una asignatura que es, es transversal a todas ellas y es una asignatura de empleabilidad o sea, de cuáles son tus derechos como trabajador, cuáles los tipos de contrato que hay, el tema de vacaciones, los sueldos, ese tipo de cosas que yo creo que sería interesante aplicarlo a todas las carreras. Mm -hmm. Derechos de, como trabajadora, ¿no? En general. Sí, exacto. vale No, eh, no me acuerdo el nombre de asignatura, pero es, tra o sea, es trasmesar a, todos los, a toda la formación profesional. Mm -hmm. Mm -hmm. Muy bien. Bueno, pues eso podría ser una buena propuesta. Formación y orientación laboral, apuntan por aquí. Sí. Muy bien. Vale, gracias. Muy bien. Bueno, pues quizás María lo que sugiere es que eso sea común, ¿no? A lo mejor para, para todas las sí, formación. Sí, incluso parte del, del POA, porque no vale. todas las carreras tienen POA, tú tienen POA un año nada más. Muy bien. Uh -huh. Me gusta, estupendo. Eh, a ver, eh, Lidia o Alberto. Lidia, gracias. Adelante, Lidia. Sí, era para responder la María en cuanto a la pregunta que hacía sobre la, la asignatura, que le habían dado la respuesta de cuál era, ¿no? De, de orientación ¿no? laboral y sobre el tema de derechos laborales te refería, ¿no? Un poquito hablar sobre el tema de derechos laborales, ¿no? En lo que te refería. Sí, sí. ¿No? sí. Que ya te habían respondido a la pregunta de la asignatura, sí. Era, era solo eso. Ah, vale, gracias por, la por el apunte. Alberto, cuando quieras. Vale, en cuanto a lo de las habilidades, ¿no? Me acuerdo cuando estaba preparándome para el tema de las entrevistas, eh, me resultó súper curioso, porque nunca lo había oído, eh, no, que, habían como que lo de las, habilidades, las habilidades se dividían como en dos bloques, o por lo menos la gente ¿no? que estaba en recursos humanos y tal, como que las preguntas iban por ahí, ¿no? Y las dividían en hard skills y las soft skills y me resultó súper curioso que nunca lo había escuchado y me pareció como súper nuevo. ¿no? Y me di cuenta que sí es verdad que eh, en la universidad se daba mucha, mucha importancia a las hard skills, que es que, como eh, las habilidades eh, profesionales, claro. realmente, ¿no? que es lo que nos enseña. Eh, pero es verdad que, bueno, en cierta manera, las otras que son más las habilidades interpersonales y un poquito más las habilidades en grupo, eh, aunque seguramente hay una definición mejor, eh, se tocaba en cierto modo en, la, en, en las prácticas de las asignaturas que había, ¿no? algunas prácticas por las tardes y tal, ¿no? que hacíamos eh, trabajos en grupos y tal, y la verdad que eso ha ayudado un montón. Pero sí que me he visto que lo que más me ha ayudado para mí personalmente eh, son las actividades externas a la universidad, en concreto los deportes. Entonces, el, el hecho de que, tenemos, de que tengamos un, yo creo que una zona, ¿no? tenemos aquí abajo, en, en, al lado en, en Ancheta, eh, en la que podamos practicar deporte, creo que es súper bueno. Y si tuviese que añadir algo, a lo mejor diría que eh, estas habilidades, que no se dan tanta no se dan importancia, ¿no? pero no, no se da tanta visibilidad, a lo mejor alguna clase de formación o, o cursos, cursos que, que sean, no obligatorios, pero sí que se hagan continuamente. ¿no? no digo en plan todos los meses, pero sí que una vez al año, por lo menos. Habilidades de trabajo en equipo. El trabajo en equipo se, se trata mucho con... Con las prácticas, evidentemente, ¿no? Pero eso, trabajar en equipo, la capacidad de hablar en público también es muy buena, todo, todas esas cositas. Muy bien. Sí, Elia. En cuanto a lo que comentaba el compañero, sí que existen algunos de esos cursos en la Fundación General de la Universidad. Yo, por ejemplo, en, en mi primer año de carrera tenía pánico escénico y estuve acudiendo a un curso que era para perder el miedo a hablar en público. O sea, no sé si se, han, se, si se han hecho más ediciones, pero sí que me consta que de vez en cuando sacan algún curso de eso. Lo que sí es cierto que no, si no estás como pendiente no te enteras. Uh -huh. Muy bien. Objetivo <risa> sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, por, adelante, Anabel. Bueno, con el tema de las competencias, creo que también depende de cómo se viva la universidad. Creo que las asignaturas y el planteamiento didáctico va a, va a interferir bastante en las competencias que el alumnado pueda recibir. Por ejemplo, en el caso de educación, eh, todas las asignaturas se vinculan mucho con la realización de proyectos. Y es importante y necesario trabajar en equipo porque gran parte de todos los trabajos que se solicitan están realizados así. Y tiene coherencia porque al fin y al cabo vamos a trabajar siempre con personas y es necesario aprender a trabajar en equipo. ¿no? Uh -huh. Así que creo que en el ámbito de la educación eso sí que, eso sí que lo cumplimos. ¿no? Sin embargo, creo que también depende de, de cuestiones muy personales. Y creo que la universidad puede ser vivida de un modo u otro dependiendo de cómo ha sido la implicación o dependiendo de cuál ha sido el nivel también de, de autonomía y de interés en participar en determinados eventos, en asistir a formación externa más allá de lo que ampara solamente a, a la consecución y logro de las asignaturas. Creo que eso también permite y, y favorece el desarrollo de otras competencias que también son relevantes para la, esa formación inicial y que nos va a conllevar y acompañar durante toda la, la vida. ¿no? Muy bien, muy bien. Ha pedido la palabra Luis cuando quiera. Sí, bueno, primero comentar, que yo, no estoy, yo estoy de vacaciones ahora mismo, entonces, eh, tuve un problema con el wifi, bueno, estoy en una cafetería, ahí han subido la música de repente bastante alto, no sé si… Si se nos escucha más a mí o a la música, pero bueno. Sí, no la oímos, ¿no? ¿no? la oía. Tranquilo, ah, no. Genial, genial. Bueno, Aprovecho. Bueno, vale. eh, bueno, seguramente si nos ponemos a tirar de, del hilo, ¿no? De, de, para llegar al, al origen del, de este problema o de esta situación, seguramente pues, nos vayamos más allá de la universidad y, y lleguemos a bachillerato, a la ESO, a, a la guardería y a... No, no nos vayamos mucho más lejos de lo que, de lo que, de lo que estamos hablando aquí hoy. Eh, creo que fue Jorge el que comentaba que al final eh, la universidad tiene su, sus limitaciones y al final pues quizás quizá tenga que ser así, aunque se le podría dar un, un vuelco ¿no? a todo lo que, que por eso estamos aquí, eh, a, a, a cómo la universidad gestiona y, y enseña y demás, ¿no? pero al final eh, todo el... el, el la trama teórica y legislativa y documentación y demás que la universidad tiene que cumplir para poder acreditar que uno es, que uno es enfermero o uno es pedagogo, pues, pues no, al final se limita a sí misma sí. Eh, Y como también ha lanzado para compañeros, y, y precisamente por eso, aunque aunque haya capacidad para mejorar y existan actividades como el eh, POAT, que bueno, la, la compañera ha comentado que no todas las carreras lo tienen en nuestro caso, que eh, eh, eres tú la que lo, lo llevas para nosotros. ¿no? Eh, es súper importante tenerlas y hay que valorarlas, pero sí que lanzar un mensaje de, de, de que gran parte de, de saber encontrar y de, y de al final terminar de en encontrar, o sea, de saber buscar y de encontrar algo, viene de ti mismo, de, de, de tu inquietud individual y tus ganas de, de decir, oye, pues, vale, esto es lo que hay, pero, o sea, o sea creo que es difícil no, no darse cuenta de que en el mundo en el que vivimos hay muchas opciones más allá de la Universidad de La Laguna o de unas prácticas en una empresa local, es decir, no, entonces, pues por esa parte, lanzar un mensaje a los que, a los que estén escuchando, de decir, oye, ¿qué hay más allá? No solo, no solo esperar a que la universidad me dé todas las opciones, sino salir un poco, sacar un poquito la, la cabeza, por así decirlo, y, y buscar esa esas opciones que al final, pues, quien más o menos las quiere encontrar, las termina, las termina encontrando. Uh -huh. Sí, Alberto. Quería decir una cosa, ¿verdad? con lo que dijo en el curso antes. Me acuerdo que una vez vi un curso súper interesante, creo que era de, no sé si era de debate o de hablar en público, eh, pero era en Santiago del Teide <risa> y, y al final no había gente suficiente, entonces se canceló. Es decir, que he visto Ajá. cursos bastante interesantes, pero a lo mejor habría que acercarlos un poco ¿no? claro. o sea, y hacerlos un poco más visibles. ¿no? A lo mejor habría hubiera habido gente que, que se hubiera apuntado, pero Ajá. en este caso. Sí. Okay. Hoy, hoy justamente me comentaron un curso de uno de los alumnos que salió el año pasado y está en primero de carrera, eh, Educación emocional el primer año. A mí, a mí, la verdad, que me sorprendió o sea, y me parece súper interesante. Educación emocional vas a necesitar, vayas donde vayas, no necesitas conocer tus emociones, necesitas explicarlo. Y en una carrera cuyo nombre no puedo repetir porque es una de estas raras, nuevas y tal, el primer año, transversal para todo el mundo, para toda la, la facultad, educación emocional. O sea, es que me pareció interesante. Muy bien. Luis. Espera, Luis, tienes el micro apagado. Ay, mira, perdón, le di al botón, pero no. Eh, comentaba que, que con respecto a esto que, que comentaba ahora el compañero, eh, nosotros en, creo que es en tercero, como dije antes, tengo mala memoria, no me acuerdo muy bien de cuándo tuve cada cosa. Eh, sí que tuvimos una optativa que, que trataba todo este tema de, de las emociones, de, de trabajar en equipo, de, de wow, quizás decirle una mala noticia a un paciente, todo este tipo de, de situaciones. ¿Qué pasa? Que era una, una asignatura optativa y que pues, claro, el que no la escoge porque no sabe lo que se da en ella, pues se la pierde. Y el que no la valora como las cosas, como, como se, quizás se tiene que valorar, pues tampoco lo, lo aprecia. ¿no? Entonces, bueno, comentar que en, en enfermería, por lo menos en mi año, ya no sé, sí que, sí que hay una que no recuerdo cómo la verdad. Pero, pero sí que tenemos esa opción en una de las asignaturas. Oh, claro. Estupendo, muy bien, se entiende. ¿Alguien más? A ver, bueno, ha salido un tema muy importante, ¿no? Eh, y que iba por ahí una de las preguntas también, de tu formación o a lo largo de tu formación, eh, ¿qué asignaturas o, o qué contenidos ¿no? consideras tú que a lo mejor te hubieran hecho eh, o te hubieran ayudado muchísimo ¿no? a la hora de...? De, de poder eh, trans, hacer la transición al mundo laboral, ¿no? Ha salido las habilidades estas interpersonales, comunicación, ¿no? emoción, control también. Y, y de las competencias, por ejemplo, pensamiento crítico, eh, creatividad. ¿Las empresas piden esas competencias en donde ustedes están ahora mismo trabajando, en esa, ese mundo laboral? Bueno, Elia seguro que sí, Elia además autónoma, la creatividad va con ella, la lleva, ¿no? Es innata ya. Pero ¿y el resto? No, También es verdad que tu formación pues, lo lleva. ¿no? Pero ¿y el resto? ¿Esa, eh, ¿Las empresas te piden esas competencias? ¿Ser innovador, creativo, pensamiento crítico? ¿O no? No sé. ¿Qué...? qué? ¿Quién pidió? María y Luis. Um, yo, en mi caso, sí que es verdad que en la carrera se fomenta mucho el tema de la creatividad yeah, y el trabajo en equipo y demás, por todo lo que estaba comentando, de que trabajamos mucho por proyectos y, y demás. Pero yo lo que estoy he en falta, y lo he eché en falta desde el día uno de la carrera, fue el tema de innovación, porque. Tuve, bueno, es que el primer año de carrera, el primer cuatrimestre tuve una asignatura bueno, de tecnología y demás. Y yo ya desde, desde que empecé la, la, la asignatura me di cuenta de lo desfasada que estaba. Quiero decir, yo, o sea, yo sabía más cosas que había aprendido en bachillerato y en secundaria sobre software que puedo usar, usar para que explicar una clase y demás, que la asignatura esta. Y luego porque me gusta el tema y fui a buscar por mi cuenta y demás, pero... Es, o sea, por ejemplo, en el ámbito de tecnología e innovación, que ahora mismo es, algo, es una habilidad una que está muy demandada, está desfasada y que luego que es una asignatura en toda la carrera de un cuatrimestre. Entonces, mmm, yo por eso, o sea, el tema de creatividad y demás está muy bien, pero mi, mi pega, por así decirlo, sería que hay que actualizar el tema. Eh, y actualizar y ajustar más la realidad, porque, por ejemplo, en casi todos los colegios hay pizarras digitales y solo hubo un día que pudimos usar una pizarra digital, porque en la facultad solo hay un aula con una pizarra digital que podamos usar. Así como ejemplo. así Muy que me viene Muy bien, ¿Cómo? genial. Luis. Sí, yo creo que en el, en el mundo sanitario, que quien más o quien menos sabe que es un mundo eh, que tiene vive una situación bueno, eternamente complicada. Eh, como yo lo veo y a nivel general, se puede decir que pues, la, la creatividad y la innovación eh, por parte de, la, de la, del hospital o de los servicios de salud o de, de la autoridad correspondiente, pues no se no se promociona o no se eh, y cita a ello en el, en el prácticamente lo más mínimo. Eh, por decir un ejemplo, o sea, lo, lo que yo, por ejemplo, podría haber echado falta en la universidad es tener eh, profesores eh, que estuvieran activos en la, en la enfermería o que si no son profesores fijos, que, que sí tuvieran eh, más contacto con nosotros más frecuentemente fuera del ámbito hospitalario, sino que vinieran a la facultad a ponernos un poco a vivir, eh, o sea, que nos pongan al día de la, de la realidad. ¿Qué pasa? Que las pocas veces que podían venir a nivel del hospital pues no les daban ninguna facilidad, facilidad ni ninguna capacidad de compaginación porque al final lo que se, lo que se espera de un enfermero, y, y con ello un poco lo de la creatividad responder a por qué no se incita la creatividad de la innovación, lo que se espera de un enfermero es que vaya, cumpla un turno, cum cubra el hueco que haga falta, de 8 a 4 o de 8 a 8, y, y adiós y gracias por venir. Entonces, en esa parte sí que, bueno, pues, hay limitaciones. Uh -huh. Muy bien. Lidia. Eh, comentar que sí que la creatividad, pues claro que se valora muchísimo, ¿no? En las entidades que, que trabajamos, en mi caso, en la entidad que en la que formo parte, pues se valora muchísimo la creatividad, las habilidades sociales, el, el trabajo en equipo... Digamos que todo esto se valora muchísimo y luego también nosotros pues nos entrenamos para también acompañar a personas para que las vayan adquiriendo poco a poco para que luego tengan facilidades de acceso al empleo, ¿no? Porque orientamos a, a personas en situación eh, vulnerable o con dificultades de acceso a un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, con lo cual sí que eh, lo destaco bastante, ¿no? El tema de trabajarse lo que es las habilidades, la creatividad, el innovar y algo que tenemos que tener siempre presente en el día a día, ¿no? Y uh. trabajar bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo, Anabel? Sí, con respecto a, al pensamiento crítico. Personalmente creo que si la universidad no desarrolla o favorece o anima al alumnado a desarrollar el pensamiento crítico, estamos haciendo algo bastante mal. Uh -huh. eh, pero no solamente por el... ...por la inserción posterior al mundo laboral... ...sino que forma parte del proceso y el desarrollo integral de las personas... ...si no somos creativas y si no somos capaces de ver diferentes perspectivas... ...y, y, y criticar eh, nuestro entorno de forma, por supuesto, constructiva... ¿no? ...¿qué estamos haciendo en la universidad? Es muy relevante desarrollar ese tipo de, de pensamiento... ...porque de lo contrario... No tiene sentido la formación tal así entendida, ¿no? más dirigida a la, a la memorización. ¿no? Es importante siempre establecer ese cambio de transformación en las personas. Y eso también conmueve y también favorece ese, esa crítica. ¿no? Y con respecto a la creatividad, también es que vemos claro ¿no? que la compañera es creativa, pero también creo que hay mucha creatividad también en otras labores y en otras acciones que, que no están tan vinculadas con las cuestiones como ¿no? de, de creación de, de productos, materiales. Creo que mmm, también, por, por mi tesis, ¿no? por lo que he estado estudiando, creo que, que también hay mucha creatividad también en análisis de datos, por ejemplo. En la investigación hay mucha creatividad. ¿Cómo puedo analizar esta, esta muestra? ¿Qué puedo extraer de aquí que sea relevante y que pueda aportar algo? Eso también supone mucha creatividad y hay que saber hilar pensamientos y técnicas del modo en el que efectivamente produzca algo y produzca algo de valor. Así que la innovación, la creatividad, el pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo del ser humano. En términos generales, no solamente en una vinculación a las empresas. Y por supuesto, también no solamente en el mundo académico, empresarial o en el sistema educativo como tal. Esas, esas cuestiones son fundamentales, no hay otra para uh -huh. el desarrollo. Muy bien, muy bien. Estoy de acuerdo. ¿Alguien más quiere aportar? Elia. Eh, me gustaría comentar, ¿no? en cuanto a la creatividad, como comenta la compañera, o sea, yo por lo menos entiendo la creatividad como esa capacidad para resolver problemas. En mi caso, por ejemplo, más allá de la creatividad artística que puede darte Bellas Artes, es la capacidad de, por ejemplo, un problema, encontrar trabajo, tú entras en Bellas Artes focalizado en que no tienes salida laboral, pues la, la creatividad también está ahí en darle la vuelta a eso y buscar cuál es tu salida laboral y ver las capacidades y cómo puedes resolver esos problemas. Muy bien, muy bien. Bueno, y en esta, en esta etapa de transición que hicieron ustedes, ¿no? Egresan, tocan las puertas del mercado laboral. ¿Cómo vivieron ese...? ¿Qué recuerdos tienen de eso, no? ¿Qué es positivo, negativo? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué le supuso a ustedes no vivir esa etapa? Es decir, me titulo... Y ahora, bueno, voy al mercado laboral, a ver si me está esperando, ¿no? Sobre todo. ¿Cómo fue eso? ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienen de eso? ¿Qué vivencias tuvieron? Eh, y sobre todo, ¿sintieron la necesidad de recurrir a alguien para que les orientara? ¿O cómo lo resolvieron? ¿Qué hicieron? ¿No? ¿Se buscaron la vida solitos? No sé, pregunto. ¿Adelante? ¿Elia? Pues venga, Elia. No. Eh, bueno, en mi caso, por ejemplo, eh, sí que al terminar la carrera pues me encontraba bastante perdida. O sea, intentaba buscar salida en cualquier empleo y me encontraba con el problema de la sobreformación, de que no te contrata por, por estar a lo mejor, por tener un máster y tener el, el grado, por estar a lo mejor sobreformada. Entonces sí que eh, me encontré con la situación de tener que ir a, orienta, a orientación laboral a través del paro o a través de de asesores laborales también que tengo una compañera que lo es y me, puede, me pudo ayudar y, y gracias a eso pues ya pude como focalizarme ¿no? luego a partir de eso la creatividad y otro tipo de, de formaciones también me ayudaron a generar el empleo que tengo ahora mismo y a poder aspirar a otros empleos muy bien eh, María y ahora te doy a ti pasona que adelante María eh, gracias, era un poco para reforzar la idea que acaban de comentar, porque yo, eh, gracias a que, bueno, yo hice el cambio de ir al mundo laboral, el mundo laboral en otro país, que fue aún más brusco, y ahí fue cuando de verdad me di cuenta del de problema de no haber tenido ningún tipo de formación, ni nada sobre eh, la búsqueda, no la búsqueda de empleo, sino que, cómo funciona un contrato, el paro, eh, sindicatos, todas estas cosas en otro país y porque tuve la suerte de que en mi caso fue mi madre que es abogada laboralista y me asesoró pero digo bueno yo porque he tenido la suerte pero alguien que no se no tiene esa oportunidad o no se puede permitir pagarse un asesor laboralista o lo que sea por eso que creo que hace, haría falta incorporar en la formación de forma transversal a una asignatura algo y que sea obligatorio que no sea optativo porque luego no es el problema muy bien, muy bien. No yo lo recuerdo también con, con muchos complejos. No sé si ustedes estarán de acuerdo. O sea, salía con esa sensación de no sé nada, eh, yo no voy a ser capaz, yo no voy a ser tal. También porque te ponen muchos estereotipos delante, ¿no? Si Bellas Artes no tiene salida eh, biología tampoco, ¿no? Que somos de bichos y plantitas y tal, ¿no? Y entonces, eh, de verdad yo lo recuerdo, acomplejado, o sea, ah, ir a buscar trabajo como, oh, y yo no sé hacer nada en realidad, ¿no? Uh -huh. o sea, qué habilidades tiene? No sé, ¿no? Entonces, y eso también es erróneo, quizá por, por esos estereotipos que ponemos delante de las uh -huh. licenciaturas o delante de, de los títulos, ¿no? Sabemos muchas cosas, quizás nos faltan destrezas, quizás nos falta alguna capacidad y demás de la que estamos hablando. Pero si sí somos capaces de resolver, de resolver problemas. Lo que pasa es que lo aprendes después, cuando ya has estado trabajando. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Interesante. ¿Por ahí, Jorge, Alberto? Bueno, pues en primer lugar, eh, eh, reforzar la idea que dijo la, compañía, la compañera María. Que cuando acabamos, pues yo, por ejemplo, eh, cuando acabé la carrera sabía que iba a ir al máster pero cuando acabé el máster ya fue como la hecatombe, porque no sabía que, que, cuál era el siguiente paso. Y es eso, que falta como orientación pues, laboral, eh, lo que comentaba, pues alguna asignatura o, o cursos obligatorios o algo. Y, pues bueno, el, el siguiente paso fue apuntarme a algún curso de la FEJUL, creo recordar, de orientación laboral, y luego también utilizar algo muy importante que es la red de contactos. Gracias a eso, pues pude acceder a una beca de formación de empleo del Cabildo, que fue pues mi, mi, mi primera experiencia laboral. Y, y a partir de ahí, pues, eh, luego tu, obtuve este el, el puesto en el que estoy ahora. Pero eso, eh, cuando acabas, pues perdido totalmente, y, y lo que señalaba eso, eh, formación, orientación laboral, o sea, hasta hasta dos meses, yo no sabía lo que era una nómina, cómo descargarla, cómo jurar, o sea, a, analfabeto total. Y, y es eso, que puedes saber mucho de plantitas, animales, pero luego cuando tienes que ver eh, lo que te retienen del IJIC, ¿sabes? total muy bueno, muy bueno. Alberto, o oh, ver, perdón, Lidia. Sí, gracias. Coincido también con los compañeros en que esta formación específica no se recibe durante la formación y es tan importante, ¿no? Porque luego accedes al mercado laboral y te encuentras con, con esta falta de información, ¿no? En mi caso, pues eh, me siento afortunada, ¿no? Porque realicé las prácticas en Funcatra después de realizar el máster, y como orientadora estuve eh, cuatro meses de práctica, en la que pude pues, empaparme bien con los orientadores, con los prospectores de empleo, en ese momento en, en Santa Cruz, en la oficina de empleo, y ahí la verdad que pues, adquirí conocimientos, eh, informaciones que tan necesarias, ¿vale? que en ese momento pues, todo lo estás absorbiendo, y bueno, actualmente también, pero en ese momento pues estás en un momento de, de, de intentar absorber todo lo que puedas, ¿no? Para luego intentar ser una buena orientadora, un buen orientador, ¿no? Eh, terminé esas prácticas de cuatro meses en Tenerife y vine a Fuerteventura, que yo soy de aquí, de la isla de Fuerteventura, y tuve la suerte de participar en un proceso de selección justamente en Funcatra. Eh, no fui seleccionada en ese momento, pero bueno, no quedé mal, hablando así en positivo, pero no perdí la esperanza, como que también me motivé. Eso fue como un impulso de, bueno... Acabo de terminar el máster, voy a seguir luchando, ¿no? Y fue un trabajo que tuve que hacer también, ¿no? De creer, de, de, de trabajar pues, habilidades, competencias y demás. Y, y luego, afortunadamente, pude entrar en una oferta de empleo de, como orientadora, llevando una agencia de colocación en la isla de Puerto de Ventura como novedad. Entonces, yo venía con tanta vitalidad, con tanta energía que a comerme el mundo. Y la verdad que contenta con la experiencia porque pude aprender y luego... Al cabo de los años ya pude entrar en Cáritas como orientadora y hasta la fecha pues, ha sido, está siendo una experiencia bonita a nivel laboral porque siento que es como mi lugar, ¿no? donde mm -hmm. yo puedo desarrollarme eh, profesionalmente, personalmente y que cada día pues, voy al trabajo con ilusión ¿no? de poder a, ayudar y acompañar a personas que están en búsqueda de empleo y que tienen, que, que tienen dificultades. ¿no? Entonces Lo que se puede hacer pues, siempre lo intentamos. Y no sé, esa es un poquito mi experiencia. Y siempre dar las gracias a Pedro, que sé que estoy por ahí presente. Que para mí, Aquí vamos, el, un faro increíble siempre en mi vida. Gracias, muy Pedro. Muy bien. Te manda ahí, corazoncitos, te manda. Vale, estupendo, Lidia. Gracias, muy bien, muy bonito. Eh, ¿Alguien más? Alberto. Sí. Eh, bueno, yo, yo tuve la misma sensación que el compañero. Y creo que gran parte de nosotros y de nosotras tenemos lo mismo, o sea... Eh, yo iba súper seguro, digo, voy, a, voy sobrado. O sea, iba año por año, me lo iba sacando y fue terminar la, eh, la carrera y dije, Dios, ¿y ahora? O sea, me sentí como una pantalla negra que digo, Dios, y no sé para dónde ir, no sé para dónde ir. Y, y digo, bueno, vamos a ir moviéndonos. Entonces fue, empecé a preguntar, a pedir información, a, bueno, a mi familia, por supuesto. Después a, eh, fui a la fundación de la, de la universidad. Eh, también como estudié en Madrid, pues también tienen como una fundación que es eh, Formación y Empleo, creo que se llama. Y, y también, bueno, en, en Internet también hay bastantes cositas in, interesantes, no de cómo hacer un currículum, ¿no? porque me parecía eso. A lo mejor yo hacía un currículum, pensaba que estaba genial, lo enviaba y tal. Y cuando me iba formando, iba viendo, oye, ¿cómo se tenía que hacer un currículum? ¿Cómo tenías que preparar una, una entrevista? ¿Cómo? Iba sacando información y dices, pues no, no tenía ni idea. ¿eh? No era suficiente con eso. Uh -huh. <ríe> y, y creo que son unos... Unos puntos de apoyo bastante bastante buenos. Creo que sí. Estupendo. Muy bien. O sea, usaste el recurso de la universidad, ¿no? Que, que tenemos de, de orientación. Fundación General tiene esa. Hmm. esa a mí, esa a mí me ayudó porque, sobre todo, no, no, no esperaba que me encontrasen en trabajo, pero sí que me informasen. Que decir, Informa. ¿dónde, ¿cómo van los tiros? ¿no? ¿Por dónde me tengo que ir? Muy bien. Muy bien. Eh, a ver, eh, Luis. Sí, eh, bueno, por comentar un poco, ¿no? la, la, yo creo que la sensación que, que teníamos, hablo en general, cuando acabamos la carrera, en mi caso, pues cuando acabamos era, quizás no el tope, pero sí había, era época de, era época COVID, entonces sí que teníamos la sensación de que, pues de que trabajo íbamos a tener, por lo menos al, en un futuro corto, ya después las condiciones de trabajo y la de ese trabajo y de en general uh, nuestras pues bueno, eso ya es otro, otro otro tema pero sí que había sensación como que había trabajo y había trabajo fácil se comentaba, al final conoces a gente de, de promociones anteriores y más o menos todo el mundo estaba alcanzando un contrato y, y bueno pues, en ese sentido pues sí que nosotros o creo, hablo en general eh, había como una cierta tranquilidad de encontrar trabajo aquí y ahora, más allá de, de, de, de un futuro o, o, o, o a, a medio plazo y en mi caso particular, pues yo, también, yo ya tenía claro y tenía iniciado el proceso de, de irme al extranjero. Eh, con lo cual, pues yo personalmente tenía aún más tranquilidad porque sabía que en, en el extranjero, después de, de la formación de, de la formación que yo hice, pues sí que iba a tener trabajo garantizado. Pero bueno, en nuestro caso, a pesar de... ya podremos entrar a hablar de las condiciones eh, con las que, que tenemos. Pero en, en nuestro año, no sé, y me pierdo la realidad actual de los compañeros que están a punto de terminar, eh, o que han terminado después que yo, eh, sí que había una sensación de que había trabajo propano. Eso es, hablando de la experiencia y no de, no de saber cómo está ahora o cómo, cómo puede estar en el futuro aunque más o menos sí puedo saberlo uh -huh. Uh -huh. Mm. Perdón, Anabel, sí. Bueno, en el caso de... en mi caso... A mí es un poco extraño. Yo tuve, claro, desde el primer año de, de carrera que quería seguir a la, al doctorado. Empecé pedagogía, me apasionó, y también gracias a, al POAD, que aquí está Manuel Ledesma, que fue en su momento mi profesor tutor de, del POAD, me informó de esa vía hacia el doctorado. Así que, en realidad, yo durante toda la etapa de, de carrera y después también el postdoctoral, o sea, el, el posgrado, perdón, Tenía claro que continuaría con esa vida académica, así que yo ya desde la carrera ya estaba empezando a, a plantear cómo sería ese, ese camino. Y en cuanto a orientación, fundamental. ¿Cómo lo resolví? Preguntando, moviéndome, buscando información, eh, precisamente para intentar lograr ese, ese objetivo, ¿no? Ese sueño que todavía aquí tengo, que por lo cual todavía sigo luchando, ¿no? Sin embargo, yo soy consciente que en mi caso es un poco eh, extraño y... Y la gran mayoría de las personas no tienen estas cuestiones tan claras, no saben qué, cómo se ven en un futuro, después de terminar el grado, de terminar el, el, el posgrado, etc. Y ahí, por eso digo, es fundamental esa orientación y también esa actividad y esa inquietud en la búsqueda de, de posibles soluciones, posibles vías que les pueda dar a e irse encaminando hacia aquello que, que desean, ¿no? Sin embargo, dicho así suena bonito, pero no es desde luego nada más fácil, porque dependiendo de, del trabajo o de la vía o la especialización que se quiera recorrer, el camino puede ser muy distinto. Mm, muy bien, muy interesante. Eh, eso se llama establecer tu proyecto, ¿no? Vital. Sí. ¿Lo tenían claro? O, bueno, si, ¿qué le dirían a su yo de hace unos años, antes de empezar a estudiar en la universidad, ¿no? ¿Se corresponden las expectativas que ustedes tenían en ese momento? con lo que ahora mismo están viviendo, ¿se establecieron ese proyecto apoyado por orientación, profesorado, o otras figuras? No sé, para pensar, ¿no? María, ¿ya levantaste la mano? Venga, adelante. Ay, no, que se... es que puede ser bueno. que todavía no lo tengo claro. <risa> <risa> a ver, yo, eh, a ver eh, yo tenía... O sea, lo que sí que siempre he intentado es como sé que no lo tengo claro, intento como ver todas las opciones que tengo y, y ir como avanzando poco a poco en cada una y luego voy descartando cosas eh, que veo que no son factibles. Porque yo sé que quería vivir fuera y esto lo he logrado. Y, y ahora estoy como también me gradué hace un año, o sea, necesito más, un poco más de margen, creo, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, yo lo que veía, en, al menos en mi carrera, es que todo el mundo, eh, todas mis compañeras, eran. O, Voy a la, privada o hacer, o sea, a la privada o voy a estar haciendo posiciones. Y yo decía, no, pero tiene que haber algo más. Aparte de esas dos, no puede ser que solo tenga esas dos opciones. Aparte, un ámbito tan amplio como es la educación. Y sí que es verdad que el PUAD me ayuda un poquito, pero. O sea, esa actitud, lo que comentaba la compañera, que sobre todo las que tener la inquietud, la actitud y demás, pero no sé si se puede fomentar esa inquietud o, no, no sé o sea, no, no sé si se puede fomentar o no pero sí que es verdad que yo notaba que la mayoría de mis compañeros venían como ya un poco resignados a bueno como a esta carrera y, y de hecho mi mi familia mis amigos nuestros mis todos me decían eso de bueno tú ahora prepara oposiciones y y decía no no, no quiero hacer o sea siempre tuve claro que no quería hacer, no hacer posiciones yo no quiero hacer oposición yo, pues, qué vas a hacer y yo pues no sé, pero ¿algo ahora? O sea, y es algo que yo sí que, de hecho, o sea, me tengo una inquietud, pero es, es eso que no veo. Por ejemplo, el tema de la investigación, me acuerdo que solo tuve una charla en toda la carrera y fue mm, devastadora, es decir, de bueno, pues hasta los treinta y pico no vas a conseguir estabilidad económica, eh, está muy difícil, y digo, bueno, pues, yo que estaba interesada en este tema lo voy a descartar porque no, no es una opción, supongo. Y, y al final he descubierto que puedo investigar por mi cuenta a la vez que hago trabajo en otras cosas. O sea, que, ya, no sé, siento que no es... es a, como, como que en realidad hay un, un abanico muy amplio que no se está dando a conocer en mi ámbito, al menos. Muy bien, muy bien. Luis. ¿Tú lo tenías claro que ibas a irte fuera? Yo quería compartir un poco un sentimiento, porque yo sí que tenía claro que quería irme fuera, pero al mismo tiempo yo no tengo ni idea ni de lo que estoy haciendo ahora, ni de lo que quiero hacer mañana, ni de lo que quería, si lo que quería hacer ayer, era lo que estoy haciendo. O sea, yo realmente, y, y, y espero que esto les sirva mucho a los que están escuchando, que estén en la universidad, yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Yo siempre digo que voy escapando para adelante y que mucha gente como yo va escapando para adelante. Y o sea, yo estoy súper bien, estoy súper contento, pero al mismo tiempo o sea, no tengo ni idea así, de ser, de lo que estoy haciendo. Entonces, compartir un poco ese mensaje, ¿no? de, de una vez, leí por ahí una vez que, que, el, que el que está perdido nunca está solo y yo pues ese mensaje lo comparto para el que, para el que se lo quiera quedar, porque por mucho que parezca que, no, que yo digo no, yo me quería ir fuera y estoy fuera. Yo, yo no tengo ni idea. Simplemente dejar ese comentario en el aire para que lo quiera coger. Muy bien, gracias. María, ¿querías intervenir? Sí, eh, que creo que eso va porque creo que es algo, la idea esta de no tener muy claro qué hacer y ser más flexible y más voluble, yo creo que también viene un poco por el tema del COVID, que eh, parece una tontería, pero... Para mí fue como, bueno, ha ocurrido, de las cosas que menos esperaba que ocurrieran en mi vida, diga ser una pandemia mundial, yo ya pues, lo que, como vaya, o sea, no voy a planear nada, o sea, planear nada, decir, tener... Tampoco voy a decir, bueno, es que de aquí a cinco años sé que voy a estar en este punto. No, no... Hay una gran incertidumbre, ahora está el conflicto de Ucrania, eh, o sea, hay muchísimas cosas ocurriendo ahora mismo como para intentar tener, y también creo que se debe fomentar eso, de que tampoco tienes que a ver que es como lo que comentaba, que es un caso raro que en el primer año de carrera o ya desde el bachillerato de la ESO que te pidan de tener planeada tu vida. O sea, el rollo de tener que escoger especialidad, una carrera. un comentario que me ayudó muchísimo fue de mi director de, de estudio de mi instituto que me dijo, "Tú tranquila que el 80% de la gente se cambia de carrera en el primer año." Ah, muy bien. Entonces es Sabes que también es con la idea esta de que tiene que ser todo muy marcado, muy estricto. No, o sea, hay que ir viendo. Nunca sabes lo que va a ocurrir. Lo que sí que yo propongo es intentar tener varias opciones disponibles y ir viendo. Pues yo que sé, por ejemplo, me gustaba el tema de dislexia. Me he dado cuenta que si quiero vivir fuera no me sirve porque la dislexia cambia completamente cada idioma. Bueno, descartamos. Me centro en otras cosas. Y ese ...la adaptabilidad, que se habla también mucho en el tema de empleo, de, a la hora de conseguir empleo y demás. Muy bien. Bueno, la realidad de, de la incertidumbre, esta realidad cambiante además, ¿no? Y ustedes ya, pues le han dado ese, ese enfoque también, de que todo es relativo, ¿no? Hay que, muy bien, qué interesante. Naken. Y Alberto. Yo soy un poco como Luis, de hecho no sabía que quería hacer biología hasta la primera clase de biología... Estaba matriculado en matemáticas, terminé biología. No sabía que me gustaba la docencia hasta que me hicieron hacer venia docendi de, en, el, en el departamento y de repente me gustó eh, la docencia. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con lo que estaba diciendo María y sobre todo lo veo con chicos de segundo de bachillerato que, que parece que están tomando la decisión de su vida. O sea, y quizás los profesores tenemos culpa de eso, ¿no? De cómo te equivoques, ¿no? ¿Cómo te equivoques? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pierdes un año? O sea, no pasa nada. O sea, y, y yo he visto a gente en el instituto desmayarse porque se está acercando el momento de la decisión y no saben hacia dónde tirar ¿no? y demás. Y creo que también es un poco la idea de, de, de, de un trabajo para toda la vida, ¿no? de hace un montón mm. de años. ¿no? De, de Haz esta carrera, consigues ese trabajo, eh, niños, casa, familia, coche... ¿no? Y te mueres. Entonces, entonces, creo que eso ya no es así. O sea, no creo que no sé, no vamos a tener un trabajo durante toda la vida. Tenemos a lo mejor varios trabajos, vamos evolucionando, cambiando cosas y demás. Y eso creo que tiene que ir calando desde más abajo, ¿no? Desde secundaria, bachillerato y en la universidad, ¿no? Por eso también la facilidad de cambiarte un poco de carrera entre las mismas uh -huh. ¿no? me parece que eso es muy positivo, ¿no? ¿Verdad? ...porque no lo saben, son 18 años... ...con 18 años están decidiendo... yo estaba más perdido... O sea, ...yo no sabía nada. Sí, es un momento complejo. Alberto y Elia. Eh, yo más o menos lo mismo... O sea, ...yo tampoco tenía claro... ...es más, eh, decidí que quería ingeniería mecánica... ...porque fui haciendo descarte... ¿no? ...y digo, bueno, no me gusta el violeta... ...no me gusta el rojo, no me gusta el azul... ...entonces fui quitando y el único color que se me quedó fue ese... ...digo, pues mira, cojo este... Más, ...la más general que me parecía a mí... Y, bueno, ...y me salió bien, pues me gusta... Pero es verdad que estaba súper perdido. Me, me, me, costó, me costó un montón. Uh -huh. o sea, que entiendo completamente. A lo, a, uh -huh. Y con respecto a las ideas ¿no? y a los objetivos, que si se me han ido cumpliendo, eh, si se me han cumplido o no, eh, para mí todo este proceso ha sido súper iterativo. Y creo que, que hay que ser flexible ¿no? y, y saber que esto va a pasar. ¿no? Tú, es importante tener tus objetivos, es importante tener tus metas. Pero también saber que, que no se van a cumplir, no tienen por qué cumplirse siempre de la manera, o sea, de la manera recta, ¿no? de ir en una línea recta y conseguirlo. Sino que también hay veces que pues, vas a tener que tomar una curva, vas a tener que hacer un curso que no querías, vas a tener que hacer a lo mejor... Tienes que estar continuamente renovándote, continuamente sabiendo que puede que no llegues ahí de la manera que tú pensabas. Uh -huh. que no es malo, no es necesariamente no, malo. Es más, puedes llegar a algún sitio en que no, no pensabas llegar. Eso está muy bien. Muy bien. Elia, tu turno. Yo me siento bastante identificada con los compañeros porque yo toda mi vida pensé que quería estudiar arquitectura, que me sigue apasionando, pero cuando llegué a segundo bachillerato dije que algo en mí se despertó y quise estudiar Bellas Artes. O sea, fue como un pequeño cambio. Entonces, si ahora mismo yo me tuviese que dar un mensaje a mi yo de 18 años, le diría precisamente que escuchase ese instinto porque no me arrepiento en absoluto y de hecho, eh, puedo decir que tres años después de graduarme, he conseguido trabajar de lo mío. O sea, estoy trabajando, llevo todo el año trabajando de lo mío. Así que me animaría a seguir el instinto. Uh -huh. Bien, Jorge. Bueno, pues yo sí tenía claro, hasta cuarto de la ESO no, pero bachiller sí tenía claro que quería estudiar física. Y fue por una revista que leí en Inglaterra. Eh, y se me daba más o menos bien la física en bachiller pero luego hice el primer año de física e incluso estaba matriculado en segundo de física aguanté una semana ahí le dije a un compañero me voy y gracias a los orientadores de la universidad me ayudaron bastante eh, Rosalía y Carmelo pues mm, me guiaron y me, me dieron la... O sea, me dieron la visión de que me gustaba la naturaleza, etcétera, y biología la veía un poco complicada, pero ambientales al final me gustó y dieron en el clavo y, y estaré eternamente agradecido a ellos. Y, y es eso, que lo que comentaban los compañeros, que un año al final eh, no es nada, eh, ganas experiencia, ganas incluso amistades... Eh, y ya sea en, en la universidad o más adelante en los trabajos, porque, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en Turismo Tenerife, que ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con el medio ambiente? Pues, algo así yo también me pregunto todos los días. Pero bueno, es una experiencia, el mundo laboral está como está y no se le puede hacer asco. Entonces, eh, al final, eh, ganarse experiencia y ir un poco, como decía el compañero, pues, eh, un camino, pero, pero no recto, sino que vas para un lado, eh, vuelves para el otro, etc. Muy bien, muy bien. Y, y aprovecho para hacer la reflexión, es que el, el, la preparación que tú tengas, el mundo laboral no es una relación directa. Por eso es la importancia de prepararnos en competencia, porque tú podrías tener tu título, ¿eh? pero el mundo laboral te pide otra cosa y no pasa nada, tú tienes tu formación universitaria, tus competencias, pero es que el mercado laboral es cambiante y ahora mismo nos está pidiendo otras cosas. ¿no? Por lo tanto, sí hay relación ¿no? entre turismo y, y ciencia ambiental. Vale. Yo la veo. Eh, ¿quién, ¿Quién más quiere? Ay, Luis. A ver, perdona, Luis. Eh, micro, activa micro micrópolis. Perdón, no sé qué le pasa al botón, pero a veces no me... Eh, simplemente un, un comentario que seguramente, bueno, entiendo que los que nos están escuchando ahí están entre primero y, y cuarto de la universidad. Eh, que el que tenga la sensación de que un año es un montón de tiempo y que esta gente me no está aquí intentando vender la moto, como quien dice, es que también es normal <risa> tener esa sensación de cuántas ahí. Eh, pues pensar que, que realmente un año sí que es mucho y que, y que demás, ¿no? entonces, bueno, pues todas las sensaciones que se les vayan pasando por la cabeza, pues nosotros también las tuvimos y que si se les hace un mundo pensar que están en biología y lo que quieren hacer es bellas artes y no se saben si se quieren cambiar o si no, pues que también es legítima esa sensación. Y otro mensaje que también ha salido poco para con los, con los profesores y los, y los orientadores que están en la universidad, eh, pues más o menos siempre, estés donde estés, hay un profesor o una persona que, te, que tú sientes que está más dispuesta a ayudarte eh, o, que, o que, que se sale un poco del cajón teórico de la universidad, eh, pues que se apoyen y confíen en esas personas que al final eh, están ahí para ayudarte y lo que quieren es, pues eso, ¿no? busquen y aténse acuérdense de esa persona en algunos momentos porque, porque bueno, al final está ahí te puede ayudar a, a encontrar cosas que tú solo no, no hubieras encontrado eso es un, un mensaje para por, seguramente para todos los profes que estén aquí organizando esto y en mi caso pues, un mensaje para ti que es a quien, a quien conozco Gracias Luis, yo también te quiero Muy bien, muy bien La importancia ¿no? de, de encontrar una figura referente ¿eh? llámalo mentor, llámalo tutor esos son eh, referentes también para nuestros estudiantes. ¿no? Muy bien. Eh, ¿Anabel? Bueno, coincido plenamente con el comentario del compañero. Yo también tengo eh, referentes ¿no? a los cuales algún día aspiraría a aparecerme, siquiera. Pero, pero bueno, eso va marcando el camino. ¿no? Eso, esos ejemplos al fin y al cabo... Eh, nos puede ayudar también a, a cómo comportarnos, a cómo ir aprendiendo, formándonos para quizás algún día, bueno, pues lo dicho, parecernos eh, o, o encontrarnos a nosotros mismos en, ese, en esa similitud. ¿no? Eh, con respecto a la pregunta, la, las expectativas que tenías cuando... Yo insisto, soy un caso extraño porque yo entré en pedagogía sin, sin tener ninguna expectativa. O sea, eh, fue una decisión en ese momento decir, bueno, creo que, creo que me interesa, no tenía expectativas, pero estaba llena, estoy hecha de curiosidad y de ganas de aprender, así que fue como, pues entro. Y al entrarme me enamoré de la carrera y me enamoré también de, del espacio, eh, de, del contenido, del área, me encantó. Y eso hizo que, que bueno, insisto... Es un ejemplo extraño, pero entré sin ninguna expectativa, pero creo que con retrospectiva y, y viendo toda la, la formación y los pasos que, que he dado, no me arrepiento de ninguno. Uh -huh. Tanto aquellas cosas buenas como las malas, al fin y al cabo nos ayudan ¿no? a, a formarnos y, y a ser quienes somos actualmente. Y en ese sentido, de verdad, estoy plenamente de acuerdo en que el profesorado puede ser también un, un elemento clave para sentirnos más unidos con la universidad, para sentirnos más, más de acuerdo con, con ese planteamiento que queremos, ¿no? esa transformación hacia la universidad mucho más justa, más igualitaria, más ética, y ahí encontrar esos puntos de acuerdo y, y de conexión con, con los compañeros y compañeras de clase y también con, con la comunidad educativa en general. Muy bien, muy bien. Bueno... Mmm... Muy interesante, yo estoy encantada de escucharles, ¿eh? es muy enriquecedor todo lo que nos han contado. Eh, y yo eh, tengo una pregunta ahora dirigida más a, hacia el perfil profesional y, y, y la empresa. ¿no? Eh, por parte de ustedes, a la hora de elegir una empresa, ¿qué opciones valoraron mejor para tomar la decisión? O los eligió la empresa a ustedes, no sé… Quiero pensar que no, es decir, cuando tú terminas, estás te titulado, estás preparado, eh, tomar la decisión de tocar en una empresa y elegirla, ¿qué, te, ¿qué opciones valoraste? ¿El salario? ¿Si es una empresa innovadora? ¿Si era un espacio para aprender y, y aportar ideas, oportunidades? No sé, eh, nos gustaría conocer esa, esa fase, esa esa visión de ustedes, ¿no?, de ir a, a, al, al mundo laboral con una expectativa, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien? Jorge, adelante. Bueno, como, como comentaba antes, eh, en mi caso, las dos experiencias laborales que he tenido me han elegido ellas, pero sí que cuando he estado buscando pues trabajo, cuando no he estado trabajando y he estado buscando, pues en lo que más me me interesado no ha sido por el salario ni por la ubicación ni nada sino más bien por por los objetivos de la empresa su trayectoria siempre relacionada con el medio ambiente no que es mi caso pues los proyectos que han realizado su, su filosofía de trabajo un poco por decirlo así eh, y eso sobre todo lo, lo, los objetivos eh, buscar también eh, el personal, indagar un poco en el personal eh, con el que cuentan, eh, con la experiencia con la que tienen y, y un poco eso. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Te sientes bien pagado, Jorge? Sí, por supuesto. Ahora sí. ¿Siendo titulado universitario? Sí, sí. Actualmente sí. Vale, estupendo. María, eh, yo en mi caso eh, al graduarme tenía dos ofertas de empleo, la que estoy trabajando ahora mismo y una empresa de allí de, de, de Tenerife. Que por un lado la, o sea, la empresa esta es de diseño de aplicaciones y demás para niños pequeños y me encantaba todo el tema tecnológico y demás y, yo, pero, y en las condiciones estaban muy bien, pero me en mi caso como mi objetivo era irme fuera pues si sí, me encanté más por el tema de la oportunidad de irme fuera pero sí que es verdad que se me quedó como la espinita ahí de decir que, que hubiera pasado si hubiese con, trabajado con esta empresa y les contacté le, porque claro, ellos sabían que yo me di una marca pero iba a volver entonces claro les contacté y dije bueno no vuelvo <risa> Eh, pero sí que me encanta el proyecto que llevan y me gustaría pues, poder colaborar de alguna forma y demás. Y estoy a, bueno, todavía no he colaborado con ellos, pero creo que dentro de poco ya. Pero sí que me dieron la, la, la puerta de: bueno, pues sí si estamos interesados, sí si que me interesan colaborar contigo y demás. Que también el tema de ser pluriempleado no, no se menciona mucho. Ah, y, o sea, se menciona pero de forma negativa, <ríe> quiero decir. Eh, que yo, al menos desde mi punto de vista, siento que ahora mismo no hay un puesto no hay, que, como que, que recoja todas las condiciones que yo necesito para un trabajo perfecto, por así decirlo, que el trabajo perfecto para mí no existe ahora mismo, sino que son como varios. Pues el tema de investigar, pues colaboro con una universidad eh, de Polonia, pues el tema tecnológico, pues tengo la empresa esta, luego el tema de estar en contacto con niños, pues tengo mi, mi trabajo que soy profe. ¿no? Y, y siento que también es una opción que tampoco se valora mucho, el tema de que tampoco tienes que tener todas las características condiciones en un trabajo. O sea, simplemente puedes tener varios que no son de muchas horas, obviamente, pero tampoco hay que aquí sobrespetarse, pero es una opción que también hay que tener en cuenta. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera? Mackens, adelante. Quizá, quizá la entrada del, del trabajo, o sea, cuando estás buscando trabajo, no te pones muy exquisito porque necesita, necesitas trabajar, ¿no? O sea, ¿no? Sí, comer necesitamos todo. Pero ahora ya una vez que, que sé que puedo hacer este trabajo, que, que tengo habilidades para ello, sí que busco una, un sitio en el que yo me pueda desarrollar profesionalmente. O sea, le doy mucha más importancia al desarrollo profesional, por ejemplo, que a la estabilidad, ¿no? Que a lo mejor en un principio yo sí te podrías preocupar más por la estabilidad. Cuando abandonas esos prejuicios y ya te ves capaz, quizás ya eres, empiezas a pensar en otras cosas, ¿no? Por necesidades, quizás empezar por necesidad básica, salario, tal, ¿sabes? ese tipo de cosas. Uh -huh. Y después ya, yo creo que ya empiezas a preocuparte más de eso, un desarrollo profesional. Uh -huh. Muy bien. Alberto. Perdona, vale. bueno, sí, bueno, Lidia creo que pidió primero la palabra. Sí, Lidia, perdona. Coincido con el compañero también, ¿no? Lo importante es el desarrollo profesional, ¿no? Cuando quieres, deseas buscar empleo en lo que te has formado, pues intentas indagar, buscar sobre distintas entidades, empresas que se dediquen un poco al sector que deseas, en mi caso, el tema de orientación laboral, pues en la entidad que en la que... Formo parte de la que formo parte, pues me, me, me investigué sobre la visión, sobre la misión, sobre el objetivo de, del área de empleo en este caso, y se ajusta a todo lo que yo estaba buscando en ese momento, y por eso la verdad que me siento pues realizada, ¿no?, en ese sentido. Actualmente también estoy en las listas de educación, en la, conse en la consejería, y ahí estoy congelada, porque es que para mí es tan vocacional el trabajo que estoy realizando, que a veces me importa, no sé, el salario, ...no sé, como que pones en valor otras cuestiones, ¿no? Muy Entonces, bien. la verdad es que en mi caso valoro bastante esto... ...el desarrollo profesional ¿no? y, y personal. Muy bien. Tu turno ahora, Alberto. Gracias. Vale. <coughs> A mí me pasó lo contrario que al compañero. Yo fui un poquito más desflipado. Y la verdad es que, como dije antes, ¿no? cuando me encontré con esa situación... ...de no saber hacia dónde ir, ni, ni si era suficiente modo, bueno o no... Empecé a informarme y me di cuenta que las grandes empresas, las grandes grandes empresas, dan mucho mucha importancia al valor de las personas, o por lo menos están intentando moverse hacia hacia ese lado. Y, y hay grupos de recursos humanos que se lo están currando muchísimo y dije bueno si estaban haciendo este labor ah, puede funcionar. Entonces empecé a prepararme, eh, intenté hacer mi perfil lo lo mejor posible, me preparé todas las entrevistas, me preparé todo el currículum, todo todo todo y empecé a tocar en los equipos de primera división. Y me funcionó. Después de, de, de intentarlo mucho, me funcionó. Porque yo sabía que no tenía experiencia y no podía enfrentarme a alguien que a lo mejor... ...no digo 20 años, pero alguien de 7 o 10 años de experiencia. Pero lo, lo usé a mi favor y dije, bueno, no te puedo ofrecer esto, pero soy muy motivado. Entonces, no, la frase esa, no hay, no hay nada más peligroso que un tonto motivado, ¿no? O sea, yo iba, iba, iba a tope y sabía que esa gente... Sabía valorar que la gente que sale nueva, que sale recién graduada, tiene motivación. Y encima son unos caramelitos porque pueden de verdad aprender de todo enseguida. O sea, tenemos la capacidad de aprender de todo muy rápido y, y de verdad lo hacemos. Entonces, claro, eso le gustó a la gente de Recursos Humanos. Y, y bueno, estuve trabajando en Airbus. Entonces, ¿sabes que? creo que una de, los, de las cosas que puedo decir es que con motivación y, y con un esfuerzo, y bueno, y insistencia también, <risa> se puede conseguir cositas. ¿Aplicaste muchas veces? ¿Cuántas veces aplicaste? Eh, realmente... 150. Fui a la casa de... No, <risa> no realmente Pero... fue fue pocas veces. ¿eh? ¿Pocas? Sí, porque claro, lo bueno es que hay una cosa... Bueno, esto esto también viene bien para la universidad. En la los III, que es donde yo estaba, hacían foro empleo, se llama. Y venían como 200 empresas, venían con estanes... Están, ¿sí? bueno ¿no? Y, y por ejemplo, aquí tenemos espacio suficiente para hacer eso, ¿no? Y venían y entonces tú podías hablar con la gente de recursos humanos directamente. Eso era, eso para mí fue mmm, un antes y un después, porque hablaba con la gente de recursos humanos y me decían, Tú lo que necesitas es esto. Y yo decía, Vale. Entonces iba en cada uno de los stands que a mí me interesaba iba viendo. Pum, pum. Entonces ahí fue cuando tuve el primer contacto con la gente de Airbus y me dijeron, Oye, mmm, véndete, eh, llámanos, escríbenos, y al final funcionó. Y así con todas las empresas. Las empresas grandes, en principio, están yendo por este, por este camino. Y yo creo que tarde o temprano las empresas pequeñas, también, medianas y pequeñas, también irán por ahí. O sea, muy si bien. se están dando cuenta ya el valor de las personas. Llegará. Muy bien, muy bien. Estupendo. Gracias. ¿Alguien más? Anabel. Bueno, mientras que la escuchaba estaba pensando, ¿no? incluso en la vida, en una vida diseñada y estructurada como la mía, desde un inicio, desde el primer año, también te acompaña constantemente la sensación de, de pérdida, ¿no? de estar perdido en ella. Eh, esa ruptura con respecto a, a, a la estructura constante de la búsqueda de titulación, grado, máster viene en el doctorado, evidentemente, de estar continuamente eh, consiguiendo asignatura tras asignatura de repente <ríe> entras en una especie de limbo en el que eh, tienes que buscar eh, tú mismas tus propias herramientas y buscar tus propios recursos. Mi criterio de seleccionar eh, esta vía fue solo una y clara y firme <ríe> seguir aquí. Esa era la que tenía y la que me, me animaba a eh, continuar. Mm, Ahora que, bueno, tengo el contrato FPU, soy consciente también de mi privilegio, porque conozco eh, muchos compañeros, muchas compañeras que son muy buenas, sin embargo no tienen un contrato con el que poder realizar su tesis doctoral. Y eso hace que tenga que compaginar con otros tipos de trabajo, porque como decía el compañero, al final hay que comer, ¿no? Y también hay que necesitar continuamente... Esa, esa relación entre y, y eso hace también que sea mucho más difícil para ellos y para ellas en mi caso cuando se termina el contrato vuelvo otra vez a, a esa sensación de ¿y ahora qué? pero bueno, como comentaban hay que también ser flexibles en esas circunstancias e intentar, si sigo con el mismo criterio de seguir aquí que yo espero que se que siga estando eh, presente eh, en, mi, en mi pensamiento tendré que buscar alternativas y eso pues, puede ser un contrato postdoctoral o puede ser presentarme y presentarme a CLI, a ver si eh, eso puede, puede ir por esa vía. ¿no? Eh, incluso en los planteamientos más estructurados hay que dejar cierta incertidumbre y flexibilidad, porque de lo contrario no la vida no, no es lineal. Muy bien, muy bien. Alberto, ¿tú querías intervenir en algo más? Sí. Ya con esto vamos acabando para darle paso a las preguntas que puedan surgir. Del vale, nada, súper rápido. Es que, claro, antes estabas diciéndonos que cosas mejoraríamos y tal, y lo del foro empleo de verdad es que se me acaba de ocurrir ahora. Creo que de verdad deberían, deberían mirarlo porque es, creo que es uno de los, de los pasos sí, sí. más importantes que ha dado la universidad ahí, eh, la Carlos III, y es el principal, no sé, como conducto en el que se contrata a toda la gente. O sea, toda la gente de la Carlos III, toda la gente no. Mucha de la gente de la Carlos III, o sea, entran en directos porque mmm, tienen ese contacto directo y, y, y saben... La, lo que quiere la empresa, lo que necesitan y, y como que se moldean más o menos a lo que, a lo que buscan. También en, la, en el foro, bueno, en el foro empleo lo que hacen también son como talleres de currículum. Yo me acuerdo de hacer una entrevista, no entrevista, pero un, como una especie de taller con los de Rolls-Royce, que es una empresa verdad, que es muy, muy importante, de qué necesitarían ellos para, o sea, que ellos cuando ven un currículum, qué es lo que necesitan ver. Y qué es lo que hacen que descarten o no descarten un currículum. Eso es eso es información que es oro. Muy bien, muy bien. Y también te sacan fotos, o sea, te hacen fotos de, de, de currículum, te dicen así, ¿no? Así, ¿no? Eh, espectacular. Pues sí, muchas gracias por la idea, Foro Empleo. Vale, muy bien. Elia, venga, ya acabamos. sí a mí me gustaría comentar mi perspectiva porque es diferente a la de los compañeros. En, yo, en primer caso, al salir de la, de la carrera, primero opté por el desarrollo profesional y buscar aquella empresa que me pudiese contratar a mí y donde yo me pudiese sentir realizada. Eh, como eso no sucedió, y aquí en Canarias es bastante limitado para la cantidad de gente que tiene mi titulación, eh, mi segunda opción fue buscar pues, suplir las necesidades. Sí que conseguí algún empleo, pero sí que me enfrenté también a que muchas veces tenía pues, sobreformación. O sea, tenía una formación superior a la que me estaban pidiendo. Entonces, eh, preferían a lo mejor contratar a otra persona. Entonces, eh, mi salida fue buscarme mi propio empleo. O sea, yo soy autónoma, como comenté antes. Entonces, yo soy la que me busco mi trabajo y la que lo ejecuto. Y básicamente eso, y trabajar en equipo también fundamental, porque de hecho ahí conocí a Mercedes, o sea, trabajando con los compañeros también es una gran posibilidad de encontrar empleo. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora el turno para ustedes. ¿Le quieren hacer alguna pregunta, Pedro? Bueno, hay varias manos por ahí levantadas. ¿Tenemos micro, Pedro? Nada, eh, yo solamente quiero decir a las personas que han participado en esta mesa mmm, que gracias, pero gracias con mayúscula porque creo que ha sido, por lo menos para mí de manera particular, una experiencia esta tarde increíble. Yo de verdad hubiese pagado por escuchar cada uno de los testimonios que ustedes han presentado. ¿no? Yo creo que ha sido una perspectiva que ha roto de alguna manera la dinámica que teníamos durante la mañana en la, en, en la jornada. Eh, ...situarnos en otra perspectiva, ¿no? que estamos siempre centrados... ...en el foco del, del, del aprendizaje, es decir, del profesorado hacia el alumnado... ...y nos han devuelto de alguna manera un feedback que para mí... ...de manera particular, que soy profesor de orientación profesional... ...me ha resultado tremendamente valioso, significativo... ...y le seguiría poniendo calificativos hasta el infinito. Gracias otra vez por eh, participar en, en este encuentro... ...y por enriquecer de una manera terriblemente valiosa... ...este encuentro de profesionales de la orientación... ...porque no solamente aquí estamos gente de la universidad... ...hay gente de, de, de institutos... De, ...incluso de la fundación... ...que eh, me parece que Jorge nombró también la experiencia de la... ...bueno, no sé quién lo nombró alguien... ...bueno, eh, personas de diferentes colectivos... ...y cada uno ha, ha presentado narrativas de su propia vida que yo creo que han sido testimonios, como les digo, tremendamente valiosos. Yo solamente les quería plantear una cosa muy sencilla, porque vamos, además, aprovecho para decirles muy mal de tiempo. Nos quedan 10 minutos y tenemos que terminar en 10 minutos. La única pregunta que yo les quería, no es una pregunta, es una recomendación, una idea. ¿Qué le dirían ustedes que ya han pasado por esa fase a estudiantes que ahora mismo están en la ciencia universitaria? Digo esto porque este testimonio se está grabando y yo esto, de verdad cuando los compañeros de audiovisuales editen este, este vídeo y lo tengamos de, disponible, es que lo voy a utilizar y lo, me lo voy a quedar como una joya a nivel profesional, lo voy a ampliar en mis clases, porque lo que aquí se ha dicho esta tarde para mí es hormolido, de verdad se los digo. Entonces, la única cosa, ¿qué le dirían ustedes a estudiantes, porque esto yo lo voy a utilizar también con estudiantes, ¿qué le dirían a estudiantes que ahora mismo se están formando en la universidad? Y nuevamente, ya te digo, no sé cuántas veces lo he dicho, pero otra vez, gracias. Muy bien. ¿Quién quiere intervenir? Empiezan a qué. Eh, yo les diría que se metieran en todos los fregados que puedan. O sea, en cualquier cosa, en cualquier actividad, en cualquier taller, en cualquier tal, que se metan. Que vayan para allá, aunque no les suene de nada, por lo que estábamos hablando antes. Porque en la más mínima taller raro, a lo mejor encuentras algo que te motiva, que te ilusiona, y entonces eh, decides que no se queden en casa. La universidad te cambia el cerebro, pero tienes que estar metido... En, en la vida de la universidad. Que no tengan miedo, que se metan en, en todo, en todo, para probar. Sí, yo también pensaba por ahí ¿no? que, que disfruten la experiencia del, del grado, que disfruten el máster, que levanten la mano, que participen, que intervengan, que intenten construir precisamente todo, todo ese proceso que supone la experiencia de la universidad. ¿no? no solamente es aprobar asignatura tras asignatura, es también involucrarse en los eventos, en la formación, eh, de lo que supone todo lo que supone la, la universidad en sí misma. ¿no? La universidad es un entrenamiento, hay que aprender y a llevar... Eh, todo el proceso de formativo también de una forma activa ¿no? estupendo, Jorge tu turno eh, yo les diría que es, que fuesen flexibles si ya lo son pues bien y si no que fuesen flexibles y que tiempo al tiempo que todo al final en, se encausa como hemos dicho y si no es ahora será dentro de un año, de dos o de tres Genial. Le damos turno a Lidia, ¿sí? Y luego… Pues le diría que disfruten, coincido con los compañeros, que disfruten cada momento, que, que es una oportunidad que, que tienen minuto a minuto de aprender, de, de, de empaparse de todo aquello que, que desean, que miren a su interior y que, que vean y que analicen ¿no? aquello que les haga feliz y que sueñen despiertos porque al final también los, los sueños se hacen realidad. Y que también es importante contar con personas que crean en ti para que luego tú también puedas creer en ti. Así que todo eso les diría, y muchas más cosas, pero no quiero ocupar todo el tiempo. No. Gracias. Gracias, Lidia. Eh, Alberto y Elia, y cierras tú, Elia. Eh, lo hemos dicho todos ya, que disfruten, por supuesto, que sean flexibles y que sean constantes. Eso me parece fundamental. y, y que no hay más, es que, sea, que disfruten vale. el camino. Sí. Muy bien, muy bien. Elia, y después ya va a amar. A mí me gustaría María. decir, o sea, ya hemos, bueno, creo que he llegado a la conclusión de que existen carencias en la educación y que tanto el profesorado como el alumnado, ya sabiendo que existen esas carencias, pues que es responsabilidad de todos intentar suplirlas. Es decir, que no vale de nada que yo diga, vale, a mí me falta pues esta formación… Eh, ...es culpa del profesorado, no, también es mi culpa y mi responsabilidad... ...supirlas, si no las tengo por ahí, pues por otro lado. ¿No? María. Eh, bueno, todo lo que han dicho mis compañeros, que son, eh, estoy de acuerdo con todo... ...y luego también, una cosa que me ayudó, yo era de las que iba a todo... ...de la universidad, o sea, fui a cada actividad que dije, cago yo aquí... ...pero piensen, sobre todo si se quieren ir fuera y demás... ...qué es lo peor que puede pasar... Pues, por ejemplo, si te quieres ir fuera, que es lo peor, que no te guste el sitio y tengas que a casa, pues ya está. O sea, no... Porque muchas, ni la mayoría de mis compañeras de, de, de, de, de, de, de, de, de la universidad no salían fuera por el que hago yo fuera, no sé qué hacer. Yo, pero tú ves y ya si sale mal, pues sale mal, ya está, no se acaba el mundo porque salga mal. Igual que no te gusta, pues cambia, ya está, no, no se acaba el mundo porque cambies de carrera. Muy bien, muy bien. ¿Luis? ¿Tú quieres aportar algo o ya lo dejamos aquí? Sí. Que trabajen, que vacilen y que se queden donde no se queda nadie y vayan a donde no vaya nadie. Que como dice María, ahí es donde está la... el tema, como diría yo. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Respondieron, Pedro? ¿Te gustó? <risa> <risa> Genial. Bueno, eh, a ver, ¿damos una palabra más, Pedro?, hay muchas manos por ahí, lo organizamos, breve, hay, conciso. Hay dos palabras, la mía propia y la de Manuel. Mano, Manuel, veo, y por aquí también sí. vi otra, ¿eh? no sé si da tiempo a todo. O... Vale, genial. Bueno, yo en principio agradecer a Inma y a, y a Mercedes por organizar y moderar este, este conversatorio. También a la organización de las jornadas, en este caso a, a Pedro por, por haberle dado voz al alumnado en esta segunda jornada, que... Son realmente los protagonistas de, de los procesos de orientación y tutorización en la, en la universidad. Y, bueno, por último, a, a todas y a todos ustedes, pues, los recién titulados y tituladas, que, que por haber querido participar en esta mesa de debate. Yo les diría que si fuera un, un, no sé, un empleador, solo por el grado de madurez que aquí han demostrado, yo diría que la universidad les ha preparado. La universidad ha pasado por ustedes y ustedes han pasado por... ...por la universidad. Yo creo que eso tiene que ver con la soft skill... ...que estabas comentando y que bueno, las grandes empresas... ...como también ya tú decías, van en, en esa dirección. La verdad que ha sido dos horas que a mi modo de ver... ...personalmente se han pasado volando... Eh, ...como tutor también de carrera de, de primero de primaria... ...que por aquí tenemos una alumna, pues me lo llevo en mi, en mi mochila... ...probablemente usemos algunos testimonios también en, en las clases... Simplemente voy a dar unas cosas así como mmm, pensamientos que tenía en voz alta y que me parece que son sustantivos en la, en la carrera, ¿no? No digo solo en la carrera universitaria, sino cuando digo hablo en términos de carrera me refiero a la carrera académico y profesional, ¿no? De todo el conjunto, ¿no? que nos acompaña casi desde que ponemos el pie en la formación posobligatoria, ya sea un ciclo o la, la universidad. A mí me resultó curioso, ¿no?, y a la vez también natural, que cada uno y cada uno de ustedes tiene unas trayectorias individuales, ¿no?, diferentes. Pero al final todas confluían en lo mismo, en el, en el querer acceder al mercado laboral, Te lo decían, estar preparados y preparadas, no, tener esos contenidos y, y esas competencias que, que, son, que son necesarias. También destaque otra idea que plantearon que me parecía bastante llamativo, que, que bueno, la universidad, y yo coincido plenamente, no sé quién lo dijo, pero coincido plenamente con el que lo haya dicho, que la universidad ofrece las competencias básicas para el desarrollo profesional. Y, y yo añadía ¿no? que estamos en un mundo cambiante y probablemente la universidad actual esté preparando para profesiones que o bien están cambiando sustancialmente o incluso está para preparando para salidas profesionales que ni siquiera existen. Eso yo lo escuché hace ya muchos años cuando yo empecé a, a estudiar. Eh, creo que fue una charla que dio Carmelo, que no sé si estará por aquí, eh, que hablaba de este tema, ¿no? de que la universidad incluso prepara para salidas laborales que todavía no, no existen. Y eso tiene que ver con las competencias. Yo creo que la, la universidad sí que prepara para, para ese tema, al margen de muchas carencias que, que tenemos ¿no? y que seguiremos teniendo. Luego, una, una idea que yo creo que ha sido transversal y que la comentaban ahora cuando trataban de mirar al pasado y que le dirían a ese estudiante que, que está empezando, es el, la idea de cómo vivir la universidad. Y yo creo que esto es muy importante. Eh, es vivirlo con compromiso, con implicación y me parece que era Anabella que decía que no solo es pasar una asignatura y, y superarla yo le digo a mis estudiantes que, que más allá de los contenidos y competencias que, que podamos trabajar en la, en la universidad debemos estar comprometidos con nuestra carrera cuando digo carrera otra vez en aquel sentido amplio ¿no? y debemos convertirnos en los mejores profesionales de lo nuestro los mejores profesionales, comprense un libro pónganlo en la mesa anoche y todas las noches lean eso no va a caer en el examen pero va a caer en el examen de vuestra vida. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Estoy cabreado con Pedro Álvarez porque me quitó la pregunta, de hecho la tengo aquí anotada, que qué le dirían a, a, al yo de ahora, ¿no? Tenemos aquí una alumna que está en primero y que seguramente se está alimentando de todo lo que les están comentando ustedes, porque me parece interesante, ¿no? Ustedes que han pasado por, por esa trayectoria recientemente, así que no voy a hundar. No Solo permítanme un segundo, también para enviarle un mensaje de mucho cariño a Lidia Cerdeña, que antes lo, lo comentó por aquí, que compartimos una experiencia formativa muy bonita y en gran parte fue gracias a ella y a muchos compañeros y compañeras. Ustedes lo han dicho por ahí, ah, ¿eh? vivir el viaje con intensidad, con ilusión, con pasión, yo creo que es importante, ¿eh? ¿No? el vivir todo con vocación es lo, es lo más relevante. Y como decías tú, me parece, que no voy a, a tu nombre, todo llega puede pasar un año dos tres años y todo llega y una persona que está por aquí que yo también habló antes que yo siempre me dio un consejo muy importante en la vida con todo lo que tiene que ver con el tema de las trayectorias el aprender a retrasar la recompensa a veces la recompensa no nos llega en el minuto uno pero la recompensa llega y para eso hay que trabajar duro sí así que bueno de verdad coincido plenamente con Pedro ha sido una sesión maravillosa de verdad ha sido de estas que me llevo en la mochila, super, nos han dado a mí personalmente una lección, vamos, magistral, muy buena, muy buena. Nos están dando un feedback del trabajo que estamos haciendo y de lo, todo el recorrido que también podemos hacer. Así que, de verdad, me arrodillo entre, ante ustedes. Y, e insisto, la idea inicial, me siento totalmente orgullosa que hayan pasado por nuestra universidad, porque yo les contrataría, solo por el grado de, de maduración que han, que han demostrado. El problema es que no tengo la empresa, chicos. Gracias. Muy bien. Sí, eh, buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, en primer lugar, una satisfacción enorme haber estado aquí y haber asistido hasta, a esta sesión, ¿no? porque ya se ha dicho y no me voy a extender en ello porque quiero hablar de otra parte. ¿no? Eh, ustedes han respondido muy bien al debate sobre el papel que desempeña la universidad en, en la función preparatoria o de formación de la gente en relación al mercado de trabajo. Yo creo que quizás hemos insistido demasiado en el mercado de trabajo porque a veces el mercado de trabajo no es la sociedad en su conjunto, a veces se confunden los intereses de la empresa y del mercado con la sociedad y no hay que confundir un ámbito con otro, ¿no? Pero yo creo que ustedes hoy no solo han respondido al debate interno sobre la formación de la universidad, sino que creo que han dado respuesta, que eso es lo más importante para mí y por eso quiero hacer la reflexión, han dado respuesta a algunos temas de debate que están fuera en la sociedad, ¿no? Uno de ellos seguramente lo sabrán porque es un ataque directo a los jóvenes, ¿no? es las declaraciones de Pérez Reverte. Y Pérez Reverte venía a decir así cómo se enfrentan estos jóvenes a su Troya y a su Sarajevo. ¿no? La respuesta, vamos a ver, hoy ustedes han hecho una reflexión sobre cómo han enfrentado su propia Troya y su propio Sarajevo. Han tenido ya una crisis, ustedes llevan ya dos crisis, vamos a por la tercera, ¿no? En, en, en escaso tiempo, ¿no? Han tenido la caída del Lehman Brothers, han tenido el COVID y viene la caída del. ...todo el tema del, de, de la inflación, ¿no? Y ustedes han afrontado ese, ese debate con, con interés, con, con ilusión... ...como desea, ir, defendiendo la alegría como una trinchera, ¿no? Porque lo que hoy han hecho aquí es manifestar también... ...dentro de las dificultades que viven como jóvenes... ...cómo se logran eh, eh, caminar con éxito, ¿no? En, en, en la vida con la formación que tienen. Sé que son un sector privilegiado, no nos olvidemos... ...que los universitarios no forman parte de la juventud universitaria... ...es solo un porcentaje de la población... En ocasiones llegamos al 50%, pero en otras ocasiones no llegamos al 20%, de la, dependiendo de las comunidades autónomas. Pero ustedes han respondido a esa pregunta sobre los jóvenes de, de Pérez Reverte. Pero han respondido también a aquellos, o a aquellas, como la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que dicen que los jóvenes no están preparados para la cultura del esfuerzo. ¿no? Y el relato que han hecho ustedes, la experiencia vital que ustedes han revelado hoy aquí, es que es una respuesta contundente al, al conjunto de la sociedad. Ustedes se están esforzando como nadie, o sea, ustedes están encontrando, no tienen el camino trazado, ustedes han tenido que desbrozar el, el mundo selvático en el, en el que vivimos, han tenido que elaborar una hoja de ruta para poder caminar y encontrar una salida profesional en, en la vida. Han tenido formación, han tenido ese privilegio universitario, no, un derecho eh, como, como jóvenes, pero ustedes no se les puede decir que no han tenido dificultades, que no han eh, que no tienen formación para, para combatir el eh, para hacer y desarrollar el esfuerzo, ustedes son héroes en este contexto de, de sociedad en el, en el que vivimos. Así que gracias por, por la tarde de hoy, felicidades a los organizadores de, de esta jornada y, y a seguir, a defender la alegría. Nada más, gracias. Muchas gracias. Tenemos que cortar ya. Bueno, eh, eh, nada, muchísimas gracias a todos. Estaba ahí atenta a mi compañera Inma. Eh, ¿Qué hacemos? Eh, nada, se queda. Vale, teníamos programado hacer un pequeño resumen en cierre, pero si no, que lo, se puede dejar para el final de la jornada. Sí, vamos, eh, sí. Bueno, un minuto, Pedro. No, un minuto de gloria. No, Se las pasamos a Pedro y que las lea luego él. <risa> Compañera. sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las personas que han participado. Era mi deber también agradecerlo y a las personas que han estado aquí. Eh, a modo de conclusión, también decir que aquí se han recogido ya muchos testimonios que de alguna manera han puesto de manifiesto que vuestro trayecto por la universidad eh, ...es un ejemplo, ¿no? Eh, en el sentido en el que comentaba el profesor Manuel Ledesma... ...han aprendido algo más eh, que es una devolución a la empresa... ...sino una devolución a la sociedad. Han necesitado recursos, han necesitado estudiar, mucho esfuerzo... ...pero también han sabido aprovechar por los servicios de orientación... ...eso ha quedado muy claro... ...y creo que son unos servicios que dentro de la universidad... Están muy bien potenciados y muy bien valorados por toda la comunidad desde lo que han comentado aquí ahora mismo, ¿no? incluso desde el testimonio de distintas universidades. Nos han puesto de manifiesto también que el trabajo en un primer momento puede ser cubrir una necesidad, pero también desarrollar un, un proyecto vital un proyecto académico que, y, y profesional que empezamos a trabajar desde los servicios de orientación en la universidad y al que a lo mejor estudiantes y, que están ahora en el primer curso no son conscientes de la importancia que tiene a largo plazo. ¿no? Entonces, a lo mejor en alguna otra sesión sería bueno que ustedes o las personas que vengan aquí a dar un testimonio parecido, que han hecho el ejercicio de hacer la retrospectiva hacia atrás, hagan un proyecto ...todavía más hacia adelante y ver cómo piensan que es su futuro, su desarrollo profesional... ...porque aquí también, aparte de lo que los contenidos teóricos prácticos que se adquieren en la universidad... ...que ya lo han comentado, han hablado de otras habilidades y otras competencias... ...habilidades personales que también se valoran mucho ¿no? y que de alguna manera no sabemos... ...hasta qué punto es una obligación de, de, de la universidad pero creo que sí han demostrado que son capaces de haberlas adquirido porque han sabido vivir la universidad más allá de las cuatro paredes del aula. ¿no? Y eso también eh, lo han dejado claro en la última pregunta de Mercedes, donde se les ha preguntado qué les dirían al alumnado de primero. Pues disfruten, vivan más allá de, de las cuatro paredes de la universidad, aprovechen todo, participen en todo. Y, bueno, yo creo que eso también tiene en el futuro una consecuencia en el desarrollo personal, ¿no? Agradecer mucho la intervención, la participación de todas las personas que han estado en la jornada de hoy. Y, bueno, nada más. Gracias y felicidades. Muy bien. muchas gracias.